buenas noches bienvenidos cómo están saludos a todos los que se están uniendo a esta transmisión vamos a empezar esta noche de encuentro con lo desconocido gracias a toda la gente que está uniendo a esta transmisión en youtube en facebook linda noche Spartan. cómo estás Vamos a unirnos también a TikTok cuando lo abrí para que tengamos un en vivo en todas nuestras redes sociales. Vamos a transmitir. Listo, un abrazo para Mooncat también que nos está viendo allá en Yunnan, Mooncat, bienvenido. ¿Cómo estás, Mooncat? Ángeles, Ángeles, well, buenas noches, Emilio Laya, a Carlos Smile, a Margarita Costa, buenas noches, cómo estás, Margarita? Siempre eh, viniendo a las transmisiones, me agrada mucho. Ya eres una, una fan destacada de este programa. Siempre estás aquí, Margarita. Me gustaría saber qué haces mientras ves la transmisión. ¿Trabajas, estudias, estás haciendo el aseo, algo que estés haciendo mientras ves la transmisión o ya descansando? Cuéntame, Margarita. Dror un abrazo al buen Dror Rotzán, Región 4. A Belm JTJ, bienvenido. Buenas noches a Oscar Joel también. Gracias a Eunice, gracias a Eunice que nos apoya con. 19 dólares, 20 dólares. Eunice nos está donando 20 dólares. Órale, Eunice, qué buena onda. Gracias por ese super chat, de Eunice. Gracias a toda la gente que me está apoyando. También con las estrellitas en Facebook. Apóyeme con las estrellitas. Píquenle a las estrellitas en Facebook, gente. Allá en Yunao con los likes. Apóyeme con esos likes. Y en TikTok también con los likes. Apliquenle aplíquenle con los likes. Gracias a Marco Rodríguez. Hoy es una transmisión especial porque tenemos un invitado eh, para que nos hable de los fenómenos paranormales, hoy tenemos un investigador paranormal, su nombre es Jorge Moreno y ahorita se los vamos a presentar cuando entra a la transmisión y podamos hacerle muchas preguntas, Margarita Costa dice, pues cosas de aseo, cenando, a veces más descansando, antes estoy ya todavía desde el trabajo porque trabajaba de tarde en noche, Margarita Costa Rudemi Llega, nos acompaña Melisa. No, no, Melisa está desaparecida, no sé qué le ha pasado a Melisa, está desaparecida. Vanessa Vargas, hola, o sea, saludos de Santa Cruz, Bolivia. Un abrazo hasta Santa Cruz, Bolivia. Orgullosamente, Yucateco, dice Gustavo Gómez, el buen eh, Jorge. Aquí también tenemos like, gente, sí, claro que sí. Hola, oh, quisiera que subiendo transmisiones para que se te quite la depresión, gracias Break. voy a estar mejor, voy a estar mejor, Candy Bell, bienvenida, un abrazo, hasta Progreso, hasta Mérida, Yucatán, un abrazo, ¿qué tal, buen? ¿Cuándo investigas el tema sobre el gentil de Colima, el gentil de Colima, dice Álvaro, no me sé la historia del gentil de Colima, mi hermano. Hola, te miré un video de algo extraño que pasó en el quirófano durante un parto. <coughs> Tú serás la primera persona en verlo después de mi familia. ¿Qué pasó, Disere? ¿Qué pasó en el parto? Cuéntame. Tenemos un invitado el día de hoy, Jorge Moreno. Está por entrar a la transmisión para que platiquemos con él sobre, eh, sobre la investigación paranormal, los fenómenos paranormales y todo eso que tiene que ver con lo desconocido. ¿Qué tiene el papelito? Alcohol. Porque como estoy enfermo, estoy respirando alcohol. A ver si no se me quita la congestión. Mike Ray, sigo igual, sigo como que enfermo. Eh, Mike Ray, pero bueno, estoy bien. Estoy mejor mejor que ayer. Gracias, Buggy. Gracias. Saludos, mi hermano. Jonathan Flores, saludos. Empezamos temprano. Genial. Sí, a las nueve de la noche, porque tenemos invitadazo hoy a Jorge Moreno. Recuerden que voy a estar trayendo invitados que hablen sobre fenómenos paranormales, sobre terror sobre ufología sobre criptozoología sobre muchos temas que a ustedes les agradan y que hay muchas preguntas sin resolver nuestros eh, especialistas pues tendrán sus opiniones y eh, sabrán qué contarnos poco a poco voy a estar trayendo a cada uno de nuestros compañeros que hablan sobre el tema en internet y que nos platiquen sus anécdotas y sus historias <coughs> Chamuquín, un abrazo. Gracias a Andy. sirve ¿sí para la rinitis? Dice Andy. Pues, para descongestionar mi nariz, yo creo que sí, poquito. O sea, mejor huele vaporrú. Ese es mejor, dice Enrique Díaz Fajardo. Ahorita voy por el vaporrú. Luigi Mal nos mandó 10 pesotes. Gracias, mi hermano, por ese superchat de 10 pesotes. Ya tenemos a Jorge Moreno. Está listo para entrar a la transmisión. Así que, gente de YouNow, gente de TikTok, eh, les presento a Jorge Moreno que está en esta transmisión con nosotros, le agradezco que esté hoy y que nos vaya a platicar mucho sobre los temas paranormales, ya que ustedes tienen muchas dudas. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oxlack? Un gusto saludarte aquí desde Mérida, Yucatán. Perfecto, estás desde el Museo Paranormal, ¿verdad? No, ahorita estoy desde mi casa, desde mi casa, aquí tengo un estudio con, con varios dibujos, como el que ves atrás, la gárgola que ves aquí atrás es el logotipo del museo, ando aquí en mi casa en estos momentos. Ah, aunque okay. en tu casa también bueno para la gente que no sepa jorge moreno eh, tiene un museo paranormal me parece que es el más completo que existe en méxico sobre fenómenos paranormales ya tuve la dicha de visitarlo en dos ocasiones o en tres me parece y la verdad es uno de los mis lugares favoritos de lo paranormal si la gente que, que tiene curiosidad por visitar un lugar así un espacio se encuentra en medio de Yucatán, Jorge Moreno es quien lo comenzó a formar. ¿Hace cuánto tiempo formaste tu Museo Paranormal, Jorge? Pues mira, el museo abrió formalmente al público hace seis años, desde el año 2016, pero es una colección que me ha llevado 19 años juntarla, no son cosas que, que de un día para otro puedas conseguir, ¿no? entonces pues es un trabajo de 19 años y ya lleva seis años abierto al público. 19 años juntando eh, objetos, que tienen que ver con fenómenos paranormales. Así es, así es, de hecho la colección es muy vasta, proviene de 16 países de todo el mundo, de 24 estados de la República Mexicana, y aproximadamente la mitad es de aquí de la península de Yucatán, porque pues aquí me muevo principalmente, son poco más de 500, específicamente 524 objetos. Jorge Moreno, ¿cuánto tienes de investigador paranormal? Pues precisamente 19 años, 19 años ya este, estaremos cumpliendo ahorita en agosto, fue precisamente en, en agosto del año 2003 que inicié en esta, en esta labor, y estamos por, por cumplir los, los, los 19 años de, de dedicarnos a todo tipo de fenómenos paranormales, fenómenos insólitos, el fenómeno ovni, las leyendas mayas, etcétera. ¿Te dedicas exclusivamente al fenómeno paranormal todos los días? O sea, ¿no tienes otro trabajo? Exacto, esta pregunta me la hace muy seguido, yo me dedico a esto de manera profesional, no, no tengo otro trabajo y que de hobby me dedique en las tardes o en las noches a hacerlo, estoy eh, dedicado a esto de lleno, ahorita pues administrando el Museo Paranormal, aparte tengo la revista Misterios, una revista impresa que fue el primer proyecto que tuve y ahorita orgullosamente ya lleva 19 años de publicarse de manera ininterrumpida la edición impresa y entre eso y las colaboraciones que tengo en uno de los periódicos más vendidos aquí en la península de Yucatán, entre las redes sociales, las conferencias de la gira paranormal, los libros, etcétera, pues, pues estamos solamente dedicados a esto. Muy bien, Jorge, ha hecho todo ya un, una forma y un estilo de vida con respecto a los fenómenos paranormales, da conferencias, tiene lo de los museos, tiene redes sociales, está con un periódico, tiene una revista impresa, y haces carnitas los domingos, ¿o cómo era? También, como acá se dice en Mérida, ven, ven los chinas los fines de semana, ven los naranjas, muy bien Jorge pues 19 años ya de, de carrera de los fenómenos paranormales y al 100% serían 6 al, al, ¿qué perdón? al 100% que te dediques a los fenómenos paranormales serían 6 años como los que... Tiene no, tu seis años que abrí el museo, 6 años que, que abrimos el museo, eh, fíjate Ofla, que hace 19 años que me empecé a dedicar a esto, tuve la, la fortuna que prácticamente desde el primer año me empecé a dedicar de lleno a este tema, ya que cuando do doy un giro en mi carrera, yo estudié la licenciatura en periodismo, cuando hace 19 años de decido publicar una revista impresa, ya que aquí en la península no había ningún otro medio que, que hablara del fenómeno OVNI, de, de los alushas, de los duendes, etc. La gente lo pedía. Cuando abro la revista, pues mi idea al principio era sacarla de manera mensual, pero cuando la, la saco y la reparto al sindicato de negociadores, a los dos días se gastaron todas las revistas en todos lados y los mismos voceadores me sugirieron en ese entonces que la haga semanal. Entonces ya te imaginarás el trabajo de prácticamente hoy, sal, los miércoles salía la revista en ese entonces. Ahora sale mensual, en ese entonces era semanal. Todos los miércoles salía la revista, se estaban repartiendo los puntos de venta y ya teníamos que apurarnos para planear la siguiente edición, prepararla, imprimirla, porque el siguiente miércoles tenía que hacerla hasta salir la otra, ¿no? Entonces prácticamente desde hace 19 años estoy de tiempo completo en esta labor. En ese entonces, pues, solamente era la revista Misterios, eh, no había empezado a dar conferencias, el museo no me pasaba ni siquiera en sueños, y ya fue eh, a lo largo de los años, conforme ya empecé a publicar libros, dar conferencias y todo lo que ha venido después. Muy bien. Bueno, quería preguntarte, eh, entonces, ¿cómo comienza esto de la pasión por los fenómenos paranormales? ¿Tú desde niño ya tenías la intención de, de hacer esto? ¿O fue algo...? que sucedió en tu vida y que te mandó a ser investigador paranormal, a lo mejor tú querías hacer otra cosa ¿cómo fue eso? Pues mira, es muy curioso porque los planetas se alinearon para que yo esté aquí prácticamente porque yo de niño mi sueño era ser arquitecto arquitecto o ingeniero, me encantaba de eso de la construcción sí. eh, y en la secundaria uno de mis primos me lleva a un partido de fútbol profesional de segunda división es entonces aquí en, en, en Mérida me enamoro del fútbol pero no para practicarlo. A mí, ¿sabes qué me apasionaba, Oxlack eh, Al día siguiente leer las crónicas en los periódicos, checar qué decía la prensa de los partidos analizarlos etc. Y desde la secundaria, mi sueño era ser periodista de deportes. Yo estudié la licenciatura en periodismo porque quería ejercer deportes Durante toda la carrera, durante parte de la prepa, estuve colaborando en varios medios, en la radio, en la televisión, en el aspecto deportivo específicamente, ¿no? Eh, de hecho, salí de la carrera, estuve cinco años dirigiendo, eh, creé una, una revista de, de deportes que se llamaba Equipo Líder y esa era mi pasión, pero me daba yo cuenta que aún yendo a cubrir eh, eventos deportivos en el interior del estado, la gente hablaba que si vieron a los, a los alushes, que si vieron al istabai, que si vieron un ovni, cosas así, y me empecé a entrar el gusanito de, del tema paranormal. Al mismo tiempo, cuando yo tenía eh, 14 años de edad, eh, falleció un primo en ese entonces de 23 años falleció de manera trágica y es ahí cuando mi familia es decir, los, los papás de, de mi primo o sea, mis tíos, mis papás, mi hermana empiezan a decir que veían al alma en pena de, de mi primo Sergio escuchaban cosas, por darte un ejemplo él todos los días antes de irse a trabajar eh, hacía un, un licuado en, en la licuadora ahí en la, en la casa a las 8 de la mañana antes de irse a raíz de su muerte, mi familia aseguraba, o sea, de sus papás, que todos los días se seguía prendiendo la licuadora y un sinnúmero de situaciones. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que el tema paranormal es algo real, porque no es lo mismo, y tú lo sabes, no es lo mismo que, que el, el amigo del amigo te diga que vio un fantasma, a que tu propia familia, tus papás, tus tíos, te digan algo tan delicado, o sea, no van a estar mintiendo o burlándose en cuanto a algo muy serio, ¿no? Entonces, al mismo tiempo en lo que yo estaba dedicado al tema deportivo, yo ya sabía de primera mano que el tema paranormal era algo real. Evidentemente también hay inventos o sugestión o, o, o fake, como se le llama ahora, pero desde entonces yo ya sabía. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo dejo de hacer la, la revista de, de deportes, eh, pasa un año y fue cuando me surge la idea de decir, bueno, si mucha gente quiere leer el tema paranormal, el tema de las leyendas mayas, el terror, el tema de los ovnis, y no hay un medio acá... Pues yo ya tenía la base, yo ya tenía una imprenta en ese entonces, tenía la relación con el sindicato de vociadores, tenía diseñadores, pues ya sabía escribir porque yo era periodista. Entonces solamente fue cambiar de giro y aplicar todos mis conocimientos en periodismo, aplicarlos al tema paranormal. Así fue como inicié. ¿Qué le pasó a tu primo? Pues mira, en, en ese entonces él trabajaba en una tienda, en una tienda que ya no existe, que se llamaba el Imperio del Dulce, era una en, en dulcería mayorista aquí en, en, en media Yo en las vacaciones, desde que tenía 13, 14 años, era de, mi, de uno de mis tíos, y las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, iba yo a trabajar allá, desde la secundaria, la prepa, de bodeguero, ¿no? Ya sabes, él era el gerente, tenía 23 años, y un día, eh, bueno, habían intentado saltar la tienda en un par de ocasiones, y mi tío, el dueño del lugar, le, le dio una pistola, a él le encantaban las pistolas, las armas, y él la tenía a, a, a su cargo, como era gerente ahí, pues por cualquier cosa que hubiera un asalto, y un día jugando con la pistola, un sábado al mediodía, nunca se me va a olvidar, estando sentado en su escritorio, de su oficina, ahí, yo ese día no, no fui a trabajar, porque ya no, ya no era época de vacaciones, de pronto, jugando con la pistola, estaba con uno de sus, de sus empleados, de pronto, empieza a jugar, él era muy bromista, a pesar de de que tenía un cargo importante, el gerente del área de menudeo, jugando con la pistola, de pronto se la pone acá pensando que no estaba cargado, que tenía el seguro, dispara y se mata. Así, de la nada. Imagínate, tenía, en ese entonces tenía una hija de seis años, una hija de tres meses, imagínate la, la tragedia, ¿no? a mí nunca se me va a olvidar cuando yo estaba en mi casa y nos hablan por teléfono para avisar a mis papás que había fallecido, mi, mi, mi hermana mayor se tiró al piso del, del dolor y de... No, nadie lo podía creer en la familia. A raíz de eso, este que empiezan a suceder un sinnúmero de, de situaciones paranormales, y si me permites extenderme un poquito más, en ese entonces yo jamás pensé, jamás, te lo juro, que iba yo a investigar este tema. ¿Por qué? Porque ocurre la muerte de, de mi primo, transcurren 15 años, yo ya dedicado a la investigación paranormal, estamos hablando del año... Eh, en el año 2010 más o menos un día me habla un empleado del ayuntamiento de Mérida, me dice, oye yo soy velador, fíjate que en donde trabajo grabé 10 psicofonías tú sabes Ofla, que grabar una psicofonía es muy difícil pero que alguien te diga que tiene 10 entonces yo me acuerdo que fui a su domicilio a hacer la investigación, me explicó que en el lugar donde trabajaba de pronto les movían las cosas, en la comida las secretarias se las cambiaban de, de lugar, las pisteaban a todos les pasaba esto y decía que había una leyenda urbana que decía que el, antiguamente el dueño, era una dependencia de gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, ahí trabajaba él, y él decía, dicen que aquí hace como 20 años el, el dueño de, de un negocio mató a su sobrino, o que estaban jugando y lo mató, etcétera, ¿no? Hasta ese momento no me había dicho en dónde eran las oficinas, cuando me da la dirección, ¿no? casi me, doy, me voy de espaldas, porque resulta, que este lugar era el mismo lugar, la dulcería que veintitantos años atrás pues, había existido, o sea, mi tío tiempo después la cerró por otros motivos, se rentó el, el lugar a dos o tres eh, empresas, y finalmente, como hasta la fecha, lo rentó la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, y jamás pensé que las psicofonías que grabó este señor eran de mi primo, ¿por qué? Por darte solamente un ejemplo, en uno de los audios que él había grabado, se escuchaba una palabra, era PIT, Pit, nadie sabía qué significaba Pit, resulta que mi primo Sergio que en paz descanse, pues tenía un primo bueno, su hermanito que vive actualmente y casualmente hoy, hoy, hoy lo vi, que se llama Pedro, ellos vivían, esa familia mis primos vivieron un breve tiempo en Estados Unidos y de cariño mi primo Sergio en vida le decía a su hermanito Pit, porque era Pedro entonces imagínate cuando el, el velador me dice, es que esto que grabamos dice pitch, pero nadie, nosotros no sabemos qué significa pues inmediatamente lo supera el alma en pena de, de mi primo Sergio que estaba llamando a su hermanito, a su hermanito pitch, como le decía de cariño, así como este te podría dar cinco o seis ejemplos más de una de las investigaciones más impactantes que me ha tocado eh, realizar no solamente por las pruebas y evidencias que se obtuvieron en el lugar de los hechos, sino por el hecho de que pues, era mi familiar, imagínate Claro, entonces ahí comienzas a ver que los fenómenos paranormales son reales, que, que suceden. Claro, y, y claro, tú, tú, eres el, tú, tú lo sabrás más que yo incluso, ¿no? También hay, decía, hay muchos casos que, que tienen explicación lógica o a veces que te quieren engañar. Yo una vez hice una estadística por acá, o, no sé tú cómo estés de, de esta estadística, pero hasta la fecha de cada 10 casos que me llegan, 7 o a veces 8, o tienen explicación lógica, o te quieren engañar, o, o es Photoshop o algo por el estilo, ¿no? Dependiendo si es una fotografía, un video, un audio, ¿no? Entonces muchas veces eh, me dedico a descartar, si a veces la familia de buena fe te dice, oye, Jorge, es que hay un fantasma en mi casa. Vas, investigas y resulta que es eh, la sombra de un árbol que va hacia su ventana y con el reflejo del alumbrado público se genera una sombra, ¿no? Y la gente asustadísima por esto, ¿no? O videos también. Eh, ahorita últimamente, no sé si has estado al tanto de lo que he publicado, no tienes idea de cuánta gente me manda el clásico audio de, de, de la llorona y el ladrillo del perro, que creo que fue ahí en el centro del país, no tienes idea de cuánta gente a la semana me la manda, en un promedio de 50 veces, gente de y Yucatán, oye Jorge, ayer mi vecino grabó esto, y me mandan esa grabación, al día siguiente, oye Jorge, en calquiní el hermanito de la prima grabó esto, y me manda la misma y la misma y la misma, entonces ahorita hay mucho bromista que con tal de espantar a, a la gente, pues de pronto le pasan el audio al amigo, al compadre, oye compadre, mira, grabó esto mi hermanito tal día, y eso fantasma, y mucha gente de buena fe me manda el, el video o el audio, y obviamente tiene explicación lógica. ¿El fenómeno paranormal es, es un asunto serio, o debemos de tomarlo como entretenimiento? Porque aquí lo que vemos en internet es que se ha generado una base de personas que toman el, el fenómeno como entretenimiento y hacen a un lado pues la seriedad si es que hay que dársela y la gente aplaude mucho lo del entretenimiento les gusta más el divertirse con eso que el de investigarlo o el de ser serios con el tema sí el famoso ARG como le llaman ahorita no el crear historias de ficción aparentando que, que es real pues hay mucha polémica en este tema Uf, como dice mucha gente le, le fascina este tipo de, de cosas el detalle está en que hay gente que se lo cree y se asusta y le manda bendiciones, casi casi va a rezar por la persona víctima, protagonista supuestamente del tema paranormal, ¿no? Entonces, eh, es como que vayas al cine a ver a Los Vengadores o a ver Superman y te creas que todo es real cuando realmente de entrada es un argumento de, de ficción, ¿no? Pero pues al gusto de cada quien, tú sabes que hay gente que, que le encanta, ¿no? Que le encanta hacer ese tipo de cosas y al mismo tiempo que le, al público le encanta vivir este tipo de, de aventuras. ¿No te causa un, un problema de que la gente eh, sea tan crédula ante estos videos? Por ejemplo, estaba viendo el día de hoy, salió un video que tú hiciste sobre una influencer, creo que ecuatoriana, que dice algo así como que perdió su bebé y que las cámaras de seguridad muestran que le jalan las sábanas y se ve que lo jalaron con un hilo. Y veo los comentarios y la gente es de, de que le manda bendiciones, que está preocupado por ellos, o sea, miles de comentarios de gente muy crédula al ver una farsa tan, tan, tan tonta, no tan miran. absurda. Yo no sé, a mí sí me provoca un poco de, de conflicto eso. ¿Tú cómo ves? A mí no me provoca conflicto, me causa molestia, o sea como lo ves, porque imagínate, tú sabes el tema eh, del fenómeno paranormal, los que nos dedicamos a esto, pues tratamos de comprobar que sí es real el, el fenómeno, pero este tipo de casos hace que quede por los suelos, ¿no? Es como el famoso caso de Carlos Trejo, ¿no? Cuando surgió Carlos Trejo, que todo el mundo le creía, pues todo el mundo tenía, de cierta manera, como el fenómeno paranormal, algo serio. Una vez que se descubrieron todos sus fraudes, sus trucos, etcétera, pues como que el fenómeno decayó, o sea, la gente ya no creía en esto, o sea, la gente empezó a generalizar, ¿no? Ah, seguramente todos, son, todos inventan, no existe un investigador serio y todo, ¿no? Entonces, como el caso de esta influencia ecuatoriana, evidentemente aquí el conflicto y la molestia es porque pues ellos pueden decir que solamente lo están haciendo como entretenimiento, pero por la forma en que lo hacen, ellos están ganando mucho dinero, están engañando a la gente, como dice gente, señoras que, que lo ven y mandando bendiciones y desesperadas que por pues, supuesto, bebé que perdió y muchas cosas, ¿no? Entonces, pues están enriqueciendo y ganando seguidores y fama eh, de, de otra manera, ¿no? Que pues, no es precisamente muy muy ético que digamos. Cuando salió Carlos Trejo, ¿tú creías en sus, en sus videos, sinceramente? Sí, sí, y lo digo sin pena, o sea, sí, cuando, fíjate, cuando yo empecé en el año 2003 con la revista Misterios, eh, me tocó, estaba de moda el, el famoso libro de Cañitas, en ese entonces no había redes sociales, no sabíamos qué pasaba en otros lados, era más difícil, y cuando él llega en el año 2004 y en el año 2005 a, a dar conferencias aquí en Mérida, que por cierto fueron llenos totales en los, el principal teatro acá de, de Mérida, eh, pues la gente creía en su trabajo, yo al principio creía que era real lo que, lo que presentaba, fue a raíz de que, bueno, creo que ya lo he platicado antes contigo, a raíz de que, con el famoso caso de alguien del fraccionante del parque, que Jaime Maussan decía que era real y Trejo decía que era falso, fue a raíz de que me roba literalmente esta investigación, eh, que se la propia y dice que él hizo todo, fue a raíz de que me di cuenta el tipo de persona que era, y además que era un mentiroso, porque al año de que ocurre esto, es cuando TV Azteca le saca un programa especial mostrando todos los fraudes, todas las mentiras y todas las situaciones eh, que había hecho, ¿no? Y, y déjame decirte, yo que conviví en su momento con Carlos Trejo, te puedo decir, y no me da pena decirlo, era, te, te envuelve muy bien, es muy buena persona, muy amable, te trata súper bien, como para que caigas en los engaños, y luego con el paso de los años, ya que existió las red social me fui dando cuenta que, así como Carlos Trejo engañó a un yucateco y le quitó una investigación, de pronto me di cuenta que el León Guanajuato le había quitado un video a unos chavitos y él lo había puesto como de eh, en Ciudad Juárez también, y en tal lugar también, ¿no? No había redes sociales en ese entonces y era fácil que él dijera, esta investigación es mía, ¿no? Como pasó con el caso del alguien de, de facción del parque aquí en Mérida, que cuando él lo presentó en otro rollo, mis tomas, mis videos, mis entrevistas, les... Tapó mi logotipo que tenía el, el video, lo tapó, puso su logotipo encima, y él dijo, yo fui con estos niños a entrevistarlos, yo hice esto, yo hice lo otro, y jamás me mencionó ni nada por el estilo. O sea, tú hiciste una investigación para que la gente entienda mejor, hubo un video de un extraterrestre que aparece detrás de un poste, eso fue como en el año 2000, ¿qué?, fue en el año 2006, mira qué curioso, te lo voy a resumir brevemente, en el año 2006 aquí en Yucatán empezó a circular, le llamaban a ese video, no había ni WhatsApp en ese entonces, eh, te lo pasaban por infrarrojo, recuerda que había tecnología o por, por correo electrónico, eh, YouTube estaba en pañales, eh, en ese entonces eh, lo mencionaban como el, el fantasma del fraccionamiento del parque, hice la investigación, lo publiqué en la revista Misterios, se mencionó que fue falso, que, que fue falso, un año después llega Jaime Maussan a dar una conferencia a Mérida, le pasan una noche antes de dar la conferencia, le pasan el video a Jaime Maussan y él, te digo porque yo fui a la conferencia, eh, él dice, señores, se ha grabado la evidencia, y así te lo digo textual, o sea, se ha grabado aquí en Mérida la evidencia más impactante en toda la historia del fenómeno ovni a nivel mundial y fue aquí en Mérida nunca antes en la historia se había grabado una alienígena vivo, unos jovencitos del parque lo grabaron muestra el video, la gente de pie aplaudía, en ese entonces yo tenía la revista Misterios, pero muy poca gente me conocía Jaime Maussan era toda una autoridad eh, a nivel nacional, etcétera la gente casi casi de pie aplaudiendo porque Jaime Maussan había dicho que hay una alienígena en Mérida, a los pocos meses que es cuando tenía la rivalidad muy fuerte de, de Maussan contra Contrejo y, y estaba en su apogeo el programa de otro rollo, pues Maussan Presente esa semana en otro rollo el caso y Carlos Trejo, solo por llevarle la contraria porque no tenía idea de cómo era el caso, dijo en otro rollo, ¿saben qué? El próximo martes, la próxima semana voy a desmentir este caso, voy a demostrar que fue falso. Vino a Mérida, fue con los chavitos para entrevistarlos, astutamente Maussan les, les, eh, les dijo a los chavitos que no hablaran con, con Carlos Trejo porque quería desmentir el caso. Me pidió a mí, me localizó a través de otras personas, me pidió amablemente al video, y como yo tenía la molestia que a Jaime Mausayo o sea, directo le dije, ¿sabes qué, Jaime? Porque me llevaba con él, es una farsa ese video, los chavitos le hicieron de broma porque lo habían confesado, él no me hizo caso, lo presentó como real. Le di de buena fe el material a, a, a, a Carlos Trejo, me entrevistó, me grabó, me, me pidió que le explicara cómo se hizo todo, no tenía ni idea de, de, de cómo se hizo. Le di mis videos... Y al martes siguiente, pues pensando en que lo iba a publicar dando crédito. Tú que eres investigador, otra, pues, sabes que pues, si alguien de buena fe te pasa un video, pues lo menos que puedes hacer es darle su crédito, no mencionar su nombre. Pues él no solamente no me mencionó jamás, borró mi logotipo, porque los videos que yo le, le, le, le di, y había presentado en conferencias, tenían mi logotipo de la revista Misterios, los borró, puso su logotipo encima, dijo que él había viajado a Mérida a, a entrevistar a los chavitos, solamente sacó a los chavitos y todo mundo de pie feliz aplaudiendo, en otro rollo, porque Carlos Trejo había desmentido a Jaime Maussan en ese caso, pues sí, desde el principio se sabía que el caso era falso, y ahí pues sí tuvo razón Carlos Trejo, ¿no? en desmentir a, a, a Jaime Maussan Oye, en esa ocasión eh, sale entrevistado por ahí el cubo, ¿no? que, que a, al momento pues es un explorador paranormal ahorita vamos a ir con esos temas pero ya desde ese entonces sale el cubo en esa en esta historia, ¿no? Es, Mira, es una anécdota muy curiosa porque yo por seis meses estuve presentando la investigación del fraude de la, de la alienígena del parque en las conferencias. Y En una ocasión yo colaboraba en un programa de televisión en Grupo Cipse, tenía la sección paranormal, un programa de espectáculos. Y mi compañero David Barrera, eh, una vez fue al teatro a un evento artístico, hizo una encuesta, el programa hacía encuestas sobre temas de moda, temas de momento en general. E hizo una encuesta sobre qué opinas del famoso video del alien del parque. Y entre toda la gente que estaba ahí, eh, el cubo, nuestro amigo, nuestro buen amigo Daniel, creo que trabajaba allá o estaba por allá. Y él dijo: No, es una farsa, eh, son amigos de mi prima, porque él aparentemente vivía por el rumbo, conocía a ellos y lo, lo, lo encuestaron. Y en ese entonces, nuestro amigo Daniel no estaba dedicado para nada al tema de exploración urbana ni nada por el estilo. Estamos hablando de hace más de 12, 15 años. El caso que agarré el pedacito donde él mencionaba que era falso, al final de, de mi conferencia, de, del video que yo presentaba con evidencias, ponía su comentario de que son amigos de mi prima, eso lo inventaron con una máscara. De hecho, se ríe mucho la gente porque él decía que, recuerda que eran manos de Thundercats, eh, decía él que una mano de Thundercats se ponía para hacer la farsa, ¿no? Pasan los años, empieza el cubo a hacerse famoso, a ser conocido, y alguien, alguien de sus seguidores descubrió mi video que ese entonces ya tenía en YouTube, ve a Denier y dice, oye, Daniel eres tú, ¿verdad? Eres, eres el cubo. Y sí, ya desde ese entonces ya lo empezó a comentar desde el cubo, ¿no? Que desde ese entonces les mentía caso, ¿no? Pero, pues sí, ahí salió en ese entonces eh, como parte del público eh, comentando que era una farsa el video. Entonces, el, el caso del video del extraterrestre de Mérida fue completamente falso. ¿Los chicos habían hecho, se disfrazaron, se pusieron una máscara o qué fue lo que hicieron? Mira, fue una broma, recordemos que en ese entonces, pues los celulares no eran de buena calidad, estamos hablando de que fue grabado en el 2006, imagínate, entonces, eh, ellos estaban jugando fútbol, decían hacer una broma abiertamente, eran como 7, 8 personas que estaban ahí jugando fútbol, entonces, el poste donde se guarda era un poste de, este, de, de teléfono, pero, o sea, perdón, de, de luz, de los gruesos, entonces, un chavito medianamente flaco, incluso nosotros hicimos la recreación con uno de mis colaboradores, que está más o menos flaco, hicimos una recreación, es lo que presentamos en las conferencias, si tú te pones detrás de ese poste, perfectamente te, te guardas muy bien. Pues él, con su mano normal, ni siquiera estaba disfrazado, solamente sacaba su mano y tenía, tenía una máscara, solo sacaba su mano y como fue grabado a 20, a 15 metros de, de distancia, daba la apariencia de que estaba muy larga la mano, pero realmente era un efecto óptico por un escalón que estaba en la parte de atrás. Y, y además, hacían la pinta como que iban a buscar el balón junto al poste, cuando se ve que el balón se fue de largo hasta el fondo, ahí está el video para que todos lo vean, ¿no? Y los chavitos, cuando llegó Maussan y se los pidió, se les hizo fácil seguir con la broma y decir, ah, este, sí, fue falso, fue, este, perdón, fue, fue verdadero el, el, el video, o sea, les dio pena, luego lo confesaron, les dio pena cuando llegó Jaime Maussan a pedir el video, les dio pena decir, no sé qué, don Jaime, fíjense que fue una broma, se les hizo fácil, jamás imaginaron obviamente que iba a llegar hasta donde llegó el video y ya con la presión social, pues ellos que les quedó más, no les quedó más remedio que decir, ah, no, sí, sí, pues fue fue real el caso y es verdadero todo. Ese video del extraterrestre de Mérida fue uno de los más populares de la ufología en Latinoamérica, seguramente. Jaime Maussan lo presentó como real durante mucho tiempo y lamentablemente no llegó, no llegó la investigación que tú hiciste o los datos de que era falso. Muchas personas, incluso hasta la fecha, seguramente no se enteraron de que ese video era falso, pero así comenzaron los... ...los fenómenos paranormales en video antes de que hubiera internet... ...ya teníamos ese tipo de evidencias eh, sobrenaturales, en este caso extraterrestres... ...en donde Jaime Maussan pues, se interesó en el caso, lo mostró... ...donde Carlos Trejo se roba tu investigación y, y comienza a desmentirlo... ...y la gente no conoce todas estas historias que hay detrás desde ya... ...estamos viendo que Jorge Moreno estaba dentro de, del tema... Y entonces comenzaste desde que, que te diste cuenta de lo de tu primo, desde que empezaste con lo de este, hacer tu revista, eh, ¿fue que empezaste con los fenómenos paranormales, con lo de la revista? Sí, en el 2003 mi primer proyecto dedicado al tema paranormal fue la revista Misterios. Los primeros seis meses yo lo hacía otra de manera periodística, es decir como cada semana tenía que salir la revista, yo tenía que buscar información, parte de la información era temas a nivel nacional, internacional, los casos clásicos, ¿no? De Amity civil, que si el área 54, etcétera, y otra mitad eran entrevistas, entonces, si tú, por ejemplo, vivías en Mérida y, y me llamabas, oye, Jorge, fíjate que aquí aparece un fantasma, yo iba y periodísticamente te entrevistaba, tomaba fotos al lugar y lo presentaba en la revista, pero con la euforia en ese entonces de del tema paranormal con Carlos Trejo, etcétera, la misma gente me mandaba cartas y me decía, oye, Jorge, esa, investiga, esa entrevista que existe en la casa donde dicen que espanta, sería bueno que dejes cámaras de video, que grabes y que busques evidencias. Fue así como me fui adentrando ya más en el tema paranormal, ya no solo a verlo de manera periodística, sino a hacer una investigación más a fondo, no dejar grabadoras de audio, cámaras de video, dependiendo del tipo de investigación. Y comenzaste a hacer eso, ¿cómo se hace una investigación paranormal? ¿Cómo le dirías a la gente que que quiere hacer una investigación paranormal, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuáles son los que haces tú? Claro, algo que me sirvió mucho es que en la carrera de periodismo me enseñaron tú una materia que fue metodología de la investigación y siguiendo esta metodología puedes aplicarla a espectáculos, a deportes, incluso al tema paranormal y solamente hacer unos cambios. Es muy aburrida la investigación paranormal en comparación con la moda que hay ahorita los exploradores urbanos que van directo solo de noche a un lugar y cada cinco minutos están viendo cosas, les espantan y todo. ¿Cómo es la metodología de la investigación, entrevistar a testigos directos que han visto algo, ir a la hemeroteca, buscar información, si de pronto dicen, es que aquí en la colonia en la esquina murió una niña atropellada hace como cinco años, es ir a la hemeroteca y confirmar si realmente murió una niña, si es que hay un reporte periodístico o policiaco, eh, ir al registro público de la propiedad, es que aquí en esta casa vivieron unos cubanos o unos santeros, ver quiénes vivieron en ese lugar, si estaba abandonado y dice, no, es que aquí vivió hace muchos años, era un negocio de tal cosa. Investigar todo, buscar datos concretos, ¿no? Sobre todo que en este tipo de temas es muy difícil buscar un caso concreto y ya dependiendo de, de lo que te digan las entrevistas, eh, pedir permiso, obviamente, si te dicen que en una casa espanta no te puedes meter e invadirla sin, sin permiso, ¿no? Evidentemente eso es hasta incluso ilegal. Entonces, es hacer entrevistas, buscar, corroborar información, dejar, muchas veces me tocó dejar grabadoras de video, eh, grabando en un lugar y nunca aparecía nada, ¿por qué? porque tú sabes los fenómenos que no aparecen las 24 horas, aunque alguien te asegure, es que aquí todas las noches me espantan porque se me mueve una taza que dejo acá junto a mi junto a mi cama el hecho de que tú vayas y es una cámara no necesariamente va a ocurrir eh, esto necesariamente, muchas veces me tocó hacer investigaciones y no obtener ni una sola evidencia sobre todo en los años, estamos hablando del 2003 al 2011 que prácticamente en ese entonces todos los días me iba de aquí para allá buscando evidencias Ahora pues ya es más fácil, ¿por qué? Porque para empezar existen las cámaras de seguridad, y creo que tú lo has visto, pues, las cámaras de seguridad, que pues prácticamente en cualquier casa ya, ya existen, o en cualquier negocio, porque ya son económicas, pues se han vuelto un aliado de, del tema paranormal, porque a veces si alguien me dice, es que en mi garage, en, en, en, en mi cuarto vemos algo, y mira, lo grabé mi cámara de, de seguridad, ya puedes analizar el video y ya de una manera más concreta descartarse es algo... Eh, que tenga explicación lógica o es algo real, pero ahorita pues ya es más fácil por así decirlo, pero eh, igual aburrido tomando en cuenta que pues, no es como una exploración urbana, si alguien me dice, fíjate que en tal lugar espanta, yo voy de día, mucha gente dice es que qué aburrido, ¿por qué vas de día al, al lugar? es que no puedes ir solamente de noche, ¿no? sobre todo lugares peligrosos, tú recordarás, cuando estuviste aquí en Mérida con nosotros fuimos a la hacienda en Brujá de Cholul, ¿recuerdas ese lugar que se está cayendo, está en ruinas? imagínate que solamente hubiéramos ido de noche el peligro físico que pudiera haber que te subas a un lugar y que caigas o pase algo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, vamos primero de día, hacemos un reconocimiento del lugar para ver qué tanto hay allá, y ya posteriormente, se si lo medita se va de noche también. Eh, José Ponce preguntaba nuevamente ¿cuántos años tienes de investigador? 19 años, tiene ya Así. Jorge Moreno. Ariel Monosalvas dice, yo quiero estudiar periodismo para ser investigador paranormal, pero no sé qué tanto enseña en metodología de investigación. ¿Crees que necesite eh, estudiar periodismo? ¿O puede aprender eh, más rápidamente si toma algún tipo de curso? Pues mira, eh, no hay cursos como tal, o cursos de investigación paranormal, o cursos de metodología de la investigación. Yo tuve la gran suerte que estudié periodismo, lo comenté al principio porque quería ser periodista de deportes, o sea, no precisamente porque quisiera ser investigador, pero yo siento que la si de por sí quiere estudiar a esta persona una carrera, yo creo que la más apegada para ser investigador podría ser el periodismo, porque ahí te enseñan a cómo hacer reportajes crónicas, hacer notas eh, hacer edición de video y ahí es algo muy importante oh Flag, y tú lo sabes también, o sea, si yo no hubiera estudiado periodismo, si yo a lo mejor, como te decía yo hubiera estudiado arquitectura O sea, lo vamos a suponer que yo estuviera dedicado a ser investigador paranormal, pero si tú tienes una buena historia, tienes que saber cómo redactarlo para presentarlo en una revista o en un periódico ¿Cómo eh, hacer un guión si vas a hacer un video para YouTube o un video para una conferencia? Entonces, me ha ayudado mucho el haber estudiado esto. ¿Por qué? Porque de nada te sirve tener un, un caso muy bueno. Si no lo sabes plantear bien o escribir bien, redactar o hacer un guión, pues de nada sirve porque va a ser fastidioso para la gente, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que eso ha sido clave en mi, en mi trabajo, ¿no? El, haber, el tener los conocimientos periodísticos para plasmar en algún medio de comunicación las investigaciones que hago. Muy bien, ¿los fenómenos paranormales entonces sí existen? Yo creo que sí, como te, y como te mencionaba, en mi caso personal, yo no sé qué opinen otros investigadores, otros colegas, o el público en general, dos o tres de cada diez que investigo, sí son reales porque de pronto se buscan pruebas, y siete, ocho quizás, tienen explicación lógica, o están editados los videos en caso de que hay una evidencia, o, o es algo que tenga alguna explicación común. Es muy difícil buscar una evidencia como tal. ¿Qué opinas de tus, o a quién considerarías, más bien, eh, otros investigadores paranormales? O sea, sí, ¿quién consideras que pueden ser investigadores paranormales, hablando de nombres? Pues mira, ¿sabes quién me inspiró y quién, quién me ayudó en esto? Cuando yo empecé con la revista en el año 2003, evidentemente era algo completamente nuevo para mí. Y buscando, eh, ¿dónde? Eh, alguien que, que me gustó mucho leer sus libros y seguirlo, Fernando Jiménez del Oso, el, el psiquiatra español que es considerado como el padre de los fenómenos paranormales en España, fue fundador, fue fundador y hasta antes de su muerte director de la revista Enigmas, la revista de, eh, que está en España, eh, dirigió un tiempo la revista Año Cero, tiene muchos documentales, no sé si recordarás, hasta, hasta hace unos años, cuando salía la revista impresa de Enigmas, que es española, venían con DVDs, traían DVDs eh, con investigaciones, precisamente de, de Fernando Jiménez del Oso, eh, incluso colaboraba con, con Iker Jiménez, por ejemplo, que todavía tiene un, un programa en España, eh, con JJ Benítez, incluso empezó a, a colaborar, y así por el estilo, el estilo ¿no? Entonces, de cierta manera, eh, en el año 2003, 2004, cuando yo empecé en esto, me inspiré mucho en los libros que, que decía sí, el, el doctor Jiménez del Oso, porque él era, era psiquiatra, era psicólogo y evidentemente él era el primer escéptico en estos temas, hasta que no buscaba una evidencia eh, sólida, no presentaba un caso. ¿no? ¿Actualmente consideras a alguien eh, de respeto dentro de la investigación paranormal? Mira, algo muy importante, creo que tú lo sabes, es la consistencia y la permanencia, ¿no? De pronto puede surgir ahorita uno que esté muy de moda y esté por seis meses y luego ni pena ni gloria, ¿no? O como Carlos Trejo que empezó muy bien, luego se descubrió que todo era una farsa y se va hacia abajo. Jaime Maussan que tiene, presume de tener tantos años en esto, pero está tan quemado con muchos casos que prácticamente no... No, no destaca. Alguien, y no lo digo por, por Barbero, ¿no? Alguien que admiro por la consistencia y el tiempo pues eres tú precisamente, Oxlack. ¿cuántos años ya tienes dedicado a esto? Yo te conozco desde que empezaste a, a hacer videos, a desmentir casos, etcétera, y has tenido toda esta consistencia, has tenido un prestigio, tienes una imagen y nadie te puede decir, ah, es que Oxlack es un farsante, ah, es que hizo un fraude, es que tal, o sea, toda tu, todo este tiempo que has permanecido eh, eh, en, en este tema de la investigación, desmentir casos, etcétera, pues te da, eh, es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque el, yo siempre lo he dicho, la constancia es la clave, de nada te sirve surgir hoy, hacerte viral, tener un millón de vistas en un video, y si al día siguiente desapareces, ¿no? Siempre el tiempo da, la, da su lugar a todo, y en este caso, pues tú eres de los que más tiempo tienen aquí en México, prácticamente. O pues sea, es una, una nueva generación, ¿tú te consideras de qué generación? ¿Esta última o una la generación de, de Mausaona, de Carlos Trejo, ¿de qué generación te consideras tú? Pues yo soy como un híbrido, porque fíjate que cuando yo empecé en el año 2003, pues habían celulares, pero prácticamente eran muy poquitos los que grababan y solo podían grabar, tenían memoria para grabar un minuto, no habían redes sociales, éramos a la, a la antigua usanza, o sea, ¿qué, ¿qué hacíamos en el 2003, 2004? Pues si había un caso de, te llamaban por teléfono, oye, que en la ciudad de Ticimín, la ciudad de Valladolid, la ciudad de Progreso, hay un fantasma, pues tenías que viajar, tenías que ir, tenías que investigar de primera mano, eh, no había las herramientas tecnológicas que hay hoy en día, no existía el YouTube, o sea, yo en ese entonces cuando empecé con la revista, iba a hacer una investigación y tenía que esperar una semana o 15 días para darla a conocer en la revista Misterios. Ahora, con las herramientas que existen de redes sociales, etcétera, prácticamente en tiempo real, y lo estoy viviendo, y me he tenido que adaptar a, a estos cambios. ¿Por qué? Porque si hoy, por ejemplo, en la noche me voy al cuarto progreso hacer una, una investigación, eh, pues yo puedo subir rumbo a progreso y estando ahí una transmisión en vivo y estando ahí después del, del, del caso subir fotos a Instagram, etcétera no Y prácticamente en tiempo real la gente se, se entera. Ya no me tengo que esperar un mes para publicarlo. Y este fenómeno fue muy doloroso para mí el cambio. ¿eh? Tío, todo cambio es difícil. Me pasó, por ejemplo, creo que en el 2015, no me acuerdo muy bien la fecha, hubo un caso muy interesante eh, cerca de UMAM, una evidencia de un presunto duende eh, captado ahí, eh, un chavito había grabado un video. Yo fui, lo investigué y dije: Esta es la portada de la revista Misterios. Me pues faltaban 15 días para que salga la revista. Y yo dije: No voy a decir nada en redes sociales hasta que salga en la portada de la revista Misterios. En lo que salía los 15 días la, la revista, pues el chavito ya sabe ¿no? que fue de bastante confidencial, pero le pasó el video a, a su amigo y su amigo a su primo, su primo vecino. Y cuando pues, te das cuenta, la, esa misma semana y era viral el video. En redes sociales, y yo pensando erróneamente, ingenuamente, en tener la exclusiva en la revista 15 días después, resulta que todo el mundo ya lo había visto, ¿no? Entonces ya no tuvo el impacto de publicar la revista, porque un bueno, día la gente compraba la revista. Ah, es el video que vi eh, en redes sociales hace una semana. O ahí cuando me di cuenta que o oh, te renuevas, o evolucionas, o, o te mueres, porque pues hay que, hay que hacerlo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hago cuando hay casos buenos y, y al momento, pues yo sé que hay que darlos a conocer de inmediato, ¿no? Sobre todo, que si es. Si quieres tener la primicia, una exclusiva o adelantarte a los demás, pues no te puedes esperar una semana para presentarlo. O sea, si ahorita lo tienes, tienes evidencia, tienes material, hay que sacarlo de una vez. Exactamente. Al instante ahora se consume más rápido todo el contenido dentro de Internet. ¿Qué opinas entonces de los exploradores paranormales, estos que están de moda, Jorge? Pues mira, yo, yo siempre me he manejado respetuosamente con ellos. Mucha gente me compara con ellos o me dice, oye, José, ¿cuándo vas a una exploración urbana? Yo siempre digo, pues con todo respeto, yo no soy explorador, yo soy investigador. Si yo fuera una exploración sería muy aburrido. Yo creo que la gente se fastidiaría. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los exploradores urbanos lo que buscan es ese entretenimiento instantáneo para el público. Si yo ahorita voy una hora a grabar en un monte o en un lugar pues si yo escucho que se mueven unas hojas del árbol, pues yo no voy a decir, ¿qué es eso?, ¿qué se escuchó?, vamos a ver, no, yo, por la experiencia que tengo, voy a decir, bueno, a lo mejor es un pájaro, a lo mejor es algo que tenga explicación lógica, y me sigo de largo, hasta que hayan evidencias concretas, entonces, la gente, si se va a chutar una hora viendo mis videos, en mi exploración urbana, va a decir, ay, qué fastidioso es, porque no vio ninguna, no captó ninguna evidencia, en ese momento, ¿no? Entonces yo entiendo que es más show, es diferente los exploradores urbanos, te repito, respeto las nuevas tendencias y las nuevas modas, la gente a veces, como mencionabas al principio, prefiere más entretenimiento, ¿no? Y, y tampoco siento que va conmigo de pronto a ir un a una exploración y cada dos minutos estar diciendo, escuché unos pasos, escuché algo, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Porque pues no no es mi estilo, ¿no? Y, pero pues, a, a, ahorita eso pienso, ¿no? Por la trayectoria que tengo, ¿no? Pero pues no sabemos mañana, Ay, me vas a ver a lo mejor ahí corriendo en una exploración urbana. Una exploración, sí, porque pues se han hecho muy, muy populares, pero eso de que ya aparezcan brujas, duendes, demonios en cada transmisión, ¿son reales? Es que ese es el detalle. Yo una vez de, de broma subí en redes sociales, eh, digo, no es, yo respeto mucho a los exploradores, ¿no? pero yo una vez subí de broma hace unos años, ¡wow! qué padre es tal explorador urbano, no, porque yo en... En un mes, yendo todos los días a una hacienda o a una investigación, en un mes quizás grabe dos o tres evidencias. Este gallo va siete días a la semana y consigue 25 evidencias. ¿no? O sea que es un genio, no quiero ser como él. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces son exageraciones, son inventos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si de pronto buscan una presunta evidencia o inventan que vieron un duende, pues al día siguiente para retener ese público y que se emocione más, pues, tiene que haber tres duendes. Y al día siguiente, tres duendes y una bruja. Y al día siguiente, algo mucho más impactante, ¿no? te llega un momento en que ya no, ya no tienen techo, ¿no? Ya no buscan qué inventar, qué poner. ¿no? Me ha tocado ver cada video eh, en redes sociales, que, que no manches, ¿no? Hasta no sé si reírme o llorar cuando, cuando veo que exploradores que, que vieron esto, que vieron lo otro y que los han así o ya. Y bueno, a veces por su ignorancia no saben ni siquiera de cómo inventar un caso, ¿no? Para que sea un poco más creíble. Exactamente. Son, son muy ignorantes del tema paranormal, los exploradores paranormales que hacen sus fraudes, porque no salen de las brujas, ¿no? No no se, no se, no se saben leyendas, ahorita vamos a hablar de leyendas, no saben de leyendas del lugar, de, de la historia y de qué, yo creo que si tuvieran más conocimiento de eso, crearían eh, fantasmas diferentes o, o situaciones diferentes, pero ahora todos se van con que todos se encuentran brujas y todas traen el mismo el, el mismo trapo ahí colgando con una capucha, yo empecé a ver los exploradores paranormales que veían a las brujas de lejos, y andaban caminando las brujas como en el cerro, cada vez más cerca, cada vez más cerca, y ahora ya las veo que ya les dan besos, ya la bruja ya los carga, ya se pelean con las brujas, o sea, como tú dices, ya no sabemos si reírnos o llorar, porque es demasiado, y, y tú, ¿hasta dónde crees que lleguen estas personas?, ¿Hasta dónde crees que la gente siga? ¿O hasta dónde va a llegar un límite con esto de las brujas? Porque es lo que único que sacan puras personas vestidas con sus trajes largos y que dicen que son brujas. Mira, yo creo que esto de cierta manera es una moda, Oxlack. Sea, tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde se va a acabar esto. La gente ya se va a fastidiar. Me ha tocado ver muchos casos de seguidores de flores urbanos que pueden estar una semana, un mes, viendo todos los días las exploraciones y wow, qué padre, y, wow, qué increíble, y wow, qué excelente. Pero luego de un mes, dos meses, tres meses, hay un momento que se fastidian. Deja tú que se decepcionen o porque piensen que ya son muchas exageraciones. Simple y sencillamente surge otro y se van a ver a otro. O surge una serie buena en Netflix y se van a Netflix, ¿no? Y, y, y hasta allá, Entonces, ¿qué va a pasar? Que el negocio se va a caer. O sea, porque muchos exploradores, si no es que el 99.9%, pues lo hacen por dinero, porque saben que pueden monetizar, ganar o vivir de eso, entonces va a haber un momento en que la gente como que se va a fastidiar, como que va a haber otra tendencia, otra moda, van a abandonar este tipo de cosas, y pues los mismos exploradores van a decir, ah, no, pues pues nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Yo no le veo que esto dure años o décadas y que la gente siga viendo exploradores. Oye, estaba viendo que allá donde tú te mueves, que en la región de Mérida, en Yucatán, eh, toda esa península hay muchos casos paranormales constantemente, ¿no? Siempre hay casos paranormales, surgen mucho, creen mucho en estos temas. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tantas evidencias paranormales? Mira, eh, Yucatán comprende 106 municipios y algo que me di cuenta, eh, mucha gente a veces me preguntaba, yo, yo no soy de obtener muchas evidencias, porque como te repito, claro, yo puedo ir una semana todos los días a varias investigaciones y quizás solo encuentre una o dos presuntas evidencias, una psicofonía, un video, una foto o algo por el estilo, pero aún así hay muchísimos casos y tomando en cuenta que yo me dedico de tiempo completo a esto, este, pues siempre hay investigaciones y casos y lugares a donde ir, afortunadamente en todos los municipios y poblados de Yucatán hasta el más pequeño y más alejado siempre hay una leyenda, siempre hay un caso de una luz, siempre hay un caso de una aparición fantasmal, de algo que surge en el, en el panteón, hay muchísimos lugares y muchos casos, yo antes pensaba que en todos lados de la República Mexicana ocurre como tal, pero pues he platicado con mucha gente de otros lugares y me dicen, no, pues aquí de donde soy pues casi no ocurren fantasmas o no hay eh, eh, investigadores que de tiempo completo se dediquen a, a, a descubrirlo, ¿no? Entonces yo siento que no es que haya tanto, sino que a veces la gente no, no se dedica a investigar como tal, porque pues, no no hay tanto, al menos aquí en Yucatán, ¿no? pues, soy el único hasta donde sé dedicado de tiempo completo. Exploradores urbanos hay 4,999, ¿no? Y, y creo que ahorita que te lo estoy diciendo ya llegamos a 5,000, pero investigadores paranormales realmente, pues creo que soy el único, ¿no? Dedicado de tiempo completo y no que lo hagan como hobby una vez a la semana, una vez a la quincena, pero realmente hay muchos casos debido a que pues, he tenido el tiempo de estar de aquí para allá buscando material actualmente has notado que han salido muchos eh, exploradores paranormales allá en esa zona de Mérida? Sí, hay, hay muchísimos, ¿eh? eh, aparte de nuestro amigo el, el Cubo, a raíz de, del éxito que tuvo el, el Cubo, eh, pues muchos empezaron a surgir, empezaron a hacer sus exploraciones urbanas, eh, a mí constantemente me llaman y oye Jorge quiero llevarte a una locación o quiero que me acompañe, Yo, desgraciadamente pues, tiempo es lo que me hace falta, ¿no? entonces a veces prefiero estar dedicado al Museo Paranormal, a una investigación paranormal y no irme a explorar nada más. Este, pero sí, constantemente ve las páginas y páginas, y hoy surge uno y mañana surge otro, y luego hay dos y se pelean y uno se va por su lado. Mu muchos quieren hacer lo, lo mismo que hace nuestro amigo el, el cubo, ¿no? Entonces, pues yo creo que como pasa en todos lados, ¿qué pasa, Olax? Si en la esquina de tu casa abre una taquería y le empieza a ir súper bien. A los dos días, a la semana el vecino ya está haciendo su taquería también, y si le empieza a ir bien también, el vecino de la otra cuadra ya está haciendo su taquería, entonces, desgraciadamente la gente tiende a, a copiar o imitar mucho, eh, y yo pienso que a raíz del éxito de de, de de de cubo, pues ya mucha gente, al menos hablando de Yucatán, pues se ha querido dedicar a hacer lo mismo. Entonces el cubo es muy conocido eh, en esa área. Sí, de hecho te podría decir que al día de hoy es el de los más conocidos, el más conocido en cuanto a exploradores urbanos, lleva creo que tres años más o menos, o tres o cuatro años, no recuerdo muy bien, tres o cuatro años dedicado a ser explorador urbano, no el de tiempo completo, por lo que tengo entendido, ¿no? Entonces, toda esa constancia que ha tenido estos, en estos tres o cuatro años ha servido para que mucha gente quiera también dedicarse a, a hacer lo mismo. Le está yendo muy bien. Ahora, la opinión que tengas sobre los canales en YouTube, que no se dedican a la exploración paranormal, ni a la investigación paranormal, pero sí se dedican a subir historias de terror, y que los casos, por ejemplo, falsos como los de Abiud, los presenten como verdaderos. Esos, esos, esos canales que no salen a, no salen su imagen, sino solamente su voz. Sí, de hecho, uno que surgió, que tuvo mucho auge aquí, creo que por ser de Cancún, eh, Carlos Names. si sí recordarás el caso de... Carlos Name, luego salió a Viud y el de las piñatas y muchos otros. Pues mira, yo entiendo que si quieres, saber, es como, si yo soy autor, soy escritor y quiero hacer una novela de ficción, pues evidentemente tengo que decir y, y suponer que para que todos sepan que estoy escribiendo una novela de, de ficción, eh, pero darlo como real, desgraciadamente o en YouTube, en Facebook, los que han inventado estas historias. Eh, dándolas como reales, pues están ganando dinero, están monetizando, de cierta forma es una especie como de, como de fraude, ¿no? Porque están aprovechándose de la, de la inocencia de la gente que se cree abiertamente lo que, lo que está ocurriendo, porque no, no te dicen abiertamente que, que es falso, o sea, ya algunos, como a tiempo después de que la empezaron a atacar y decirle que era un farsante, etcétera, él como si nada, dijo, ah, no, es que es ficción todo, de hecho, ahorita tuve su su página y ahí dice, creador de temas de ficción de terror, ¿no? Y él abiertamente ha puesto, es que todo lo que subí fue una RG, estaba yo jugando, no crean que, que es de verdad, ¿no? Claro, ahí está como que lavándose las manos, pero todo lo que monetizó, todo lo que ganó, toda la fama, todos los contratos que tuvo, pues yo siento que es un poco desleal, ¿no? Y como te decía hace unos momentos, con uno que lo haga y tenga éxito, ya surge otro y otro y otro eh, queriendo copiar ese, ese éxito. Así es. Eh, te voy a comentar aquí, Roberto May dice... Tocando el tema de exploraciones urbanas, ¿qué opinas sobre el programa Extranormal? Pues mira, opino lo mismo que tú, Oxlack, cuando salió el programa, me acuerdo que pues mencionaste muchas cosas en cuanto a desmentir ese tipo de situaciones. También en su momento, cuando surgió, eh, fue todo un fenómeno, creo que no solo en Yucatán, creo que a nivel nacional, cuando surgió por primera vez extra normal en Tebas muchísima gente lo empezó a ver, la producción que tenían en los reportajes, la verdad estaba muy interesante, muy bueno, pues un ejemplo, cuando hicieron el reportaje de Pascualita, con pues la edición que hicieron de, de ir a Ciudad Juárez y grabar al vestido de novia, etcétera entrevistar a las personas, eran reportajes interesantes, donde ya empecé a decir, no, no puede ser posible, es cuando pues, simulaban investigaciones o que entraron a casa y que los espantaban, que los tiraban como que empezaron a hacer este tipo de cosas, pero pues por rating de hecho, tuvo oportunidad de hablar con gente que salió luego del programa, que les tuvo que quitar TV Azteca por cuestiones de rating los presionaba mucho para que cada semana siempre pusieran algo mejor, entonces ¿qué pasaba? que ellos iban a una investigación y si no pasaba nada interesante, tenían que inventarlo y ponerle porque si no, TV Azteca los presionaba porque pues, tú sabes que es una empresa comercial y busca el rating ¿no? y el ejemplo más claro que di Sí recordarás, nosotros que también fuimos cuando viniste aquí a Mérida a la exclínica peninsular, el lugar que está a la vuelta de, del Museo Paranormal, que es considerado uno de los lugares más embrujados. Yo esa investigación la hice dos años antes de que llegara extranormal Extra Normal. A raíz de que llegan ellos, eh, lo presentan en su programa, se hace súper popular este, este caso. No solamente en Yucatán, sino en todos lados. ellos le dieron un boom porque pues, obviamente salen a nivel nacional. No solo de año 2010... ¿Qué fue lo que pasó? Algo muy lamentable y que mucha gente empezó a perder credibilidad, al menos aquí en Yucatán. Está en YouTube para los que quieran ver el programa, ese capítulo, que nunca lo bajaron. De pronto uno de los eh, videntes que estaban allá, de pronto empieza a decir, estoy viendo el alma en pena del doctor Acosta, el dueño de la clínica. Está aquí, estoy hablando con él y dice que está arrepentido de todos los abortos que hizo. Supuestamente habló con el espíritu, alma me en pena del doctor eh, Francisco Acosta, y ¿sabes qué? Oxlack en ese entonces el doctor vivía, de hecho él es vecino de nosotros, vivía a dos cuadras ahí de la clínica, a dos cuadras del, del, del museo, y yo no sé si este señor, el doctor Acosta, se murió, de la, o sea, se empezó a reír o se molestó, pero lo mataron a nivel nacional, entonces la gente de la sí. colonia, que él, somos vecinos del doctor Acosta, pues sí nos ofendimos y nos dijimos no, pues con razón tiene éxito este programa, se la pasan mintiendo, ¿no? Pero la gente de, de Campeche, de León, Guanajuato, de Ciudad Juárez, que no saben el contexto de la clínica, diciendo al ver el, el, ese capítulo, wow qué padre! El vidente habló con el alma en pena del ex dueño de, de esa clínica, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que todo es una farsa. Que todo era falso, todo era montado. Yo creo que Extranormal fue el ejemplo que le dio a los actuales exploradores paranormales, ¿no? De ahí es donde se lanzan a hacer lo mismo que Extranormal, sí y a copiar sus técnicas eh, falsas. Yo creo que sí, y con la gran ventaja de que monetizan directamente, no son empleados de nadie. Exactamente. ExtraNormal duró bastantes años, 11 años, y todavía sigue eh, produciéndose el programa. Entonces, y, y veo que todavía tiene mucha gente que sigue ExtraNormal, a pesar de que muchas personas han demostrado sus mentiras el programa sigue teniendo mucha popularidad, mucha gente. Eso eh, de pronto lastima, ¿no? Como que uno se siente mal por saber que está diciendo la verdad y que los que son falsos tienen mucha más gente y la verdad eso desanima un poco. ¿Te ha desanimado el fenómeno paranormal en alguna ocasión? Me ha desanimado, pero no lo suficiente como para desistir y, y dejar de dedicarme a esto, porque te voy a decir una cosa... La gente antigua, me acuerdo que fueron mis papás, y creo que hasta la fecha sigue pasando, antes se tenía la idea de que lo que veas en la televisión era real. Si el Jacobo Saludosky o cualquier presentador decía, el cielo es verde, tú decías, no, sí, pues el cielo es verde, porque lo dijeron en la tele. Entonces, la televisión todavía tiene ese poder. O sea, si alguien ve que el Sanormal dijo que, que un fantasma bailó reggaetón frente a la gente, pues como fue en la televisión que lo dijeron, pues sí, debe ser real, o sea, como que todavía impone, a pesar de que ahorita hay otras tendencias, redes sociales, eh, etcétera, todavía impone a mucha gente, el, ah lo dijeron en la tele, debe ser real, ¿no? Entonces, pues sí, sí me ha molestado en muchas ocasiones, me ha decepcionado este tipo de situaciones, imagínate cuando Carlos Trejo, pues me, el ejemplo que te decía, eh, presentó como suya una investigación, o cuando Maussan dijo que era el caso real por tener rating cuando era falso de alguien el poste, ¿no? Pues sí llega a decepcionar, pero algo que me enorgullece y que por eso no me arrepiento por nada y sigo al pie del cañón en, en esto, es que a 19 años de distancia, a 19 años de dedicarme a esto, no hay nadie que, pudiera, que pueda decir el día de hoy que Jorge Moreno inventa casos, que Jorge Moreno es un pasante, que Jorge Moreno está haciendo puro fake para tener seguidores, etcétera, ¿no? Porque, porque además hasta eso, ocasionalmente y lo digo abiertamente, no tiene de malo ocasionalmente hemos de pronto en la revista publicado una foto y decir, este es un fantasma. Se publica, se imprime, pero resulta que a la semana, a los 15 días, al mes, descubrimos por azar del destino que, que no, que había una explicación lógica. Y abiertamente lo decimos, lo he publicado en la revista o lo he publicado eh, en redes sociales. A veces publico un fantasma, un video, algo que pienso que es real. Luego se busca una explicación y abiertamente, ¿saben qué? Aquel caso pues, no fue real porque tiene tal y tal explicación. Yo creo que es mucho más honorable, mucho más válido de pronto equivocarse y reconocerlo de plano, montarte en tu macho y decir, ah, no, esto es real, aunque todo el mundo ya haya descubierto que es falso. Oye, ya entrando ahora a la parte donde has reunido todos estos objetos que son de casos paranormales, que tienes un museo, eh, preguntarte sobre si tienes muchos objetos de brujería en tu museo. Sí, mira, de la colección de 524 o 125 objetos que, que tenemos, son seis salas, está clasificado la mayoría de las cosas, tenemos una sala de brujería donde tenemos 82 objetos relacionados con magia negra, con hechicería, tenemos muñecos de vudú, libros reales de, de hechiceros, tenemos objetos de poder, tenemos cosas que se han encontrado en, en, en entierros, muchas, muchas cosas, eh, diablos, o objetos satánicos, eh, son, son muchas cosas que tienen cosas de santería también que de pronto hemos encontrado en investigaciones o que me han donado eh, lo que siempre comento y siempre mencionamos el museo es apto para toda la familia lo que está relacionado con brujería está desactivado, curado tal como que no es peligroso para nadie, por ejemplo hay muñecos de vudú que hay una característica una peculiaridad que tienen los objetos de vudú que solamente pueden dañar a la persona que tiene su foto en, en, la, en, en, el, en el muñeco entonces si cualquier otra persona lo ve si ya está desactivado pues no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, los objetos de la sala de brujería, presente es una de las que más impactan a la gente, de todos los objetos que ya la, ya la remodelamos, porque visualmente, independientemente si crees o no en el tema paranormal, visualmente son objetos muy impactantes. Y algo que me enorgullece mucho del museo es que me ha tocado muchos casos de que, por ejemplo, va una pareja de novios al, al museo, la, van porque la novia es fanática del tema paranormal y quiere conocer el museo, pero el novio es escéptico, entran al recorrido, el recorrido es guiado, tenemos guías que van contando historias a lo largo de una hora, y llega un momento en que el novio ya queda más interesado en el tema que la novia. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, visitar un museo siempre va a ser productivo, siempre te va a ver la mente, independientemente del tema que sea. Entonces, eh, si tú eres escéptico, no importa, nosotros no te obligamos a creer, no, nuestro objetivo no es obligar a la gente a creer, aunque tú seas escéptico, que no te creas las historias, anda, conoce, ve objetos vas a ganar mucha cultura general con muchos datos que damos allá y ya cuando salgas, pues si no quieres creer en nada no hay ningún problema, porque te apuesto que te va a ayudar, ¿por qué? porque tenemos objetos de la cultura maya, eh, aluche es un bastón de mando de un hechicero, cosas que de cultura general que yo creo que son aptas para, para mucha gente ¿Tu museo es el único museo paranormal en México? Sí, de hecho eh, cuando yo creé el museo hace seis años, yo pensé que era el único en Yucatán, luego me fui dando cuenta que era el único en México, el único en Latinoamérica, y digo, o pues este aparte se puede decir que es el único en todo el continente, porque el Museo de los Warren cerró hace tres años y ya no lo volvieron a abrir. ¿Por qué digo que es único? Digo, tenemos a nuestros amigos de, del Museo del Horror en Saltillo, los Morten, quienes ya estuvieron aquí visitándonos en, en Mérida, pero yo siempre digo que es único en el sentido de que todo lo que tenemos son objetos reales, es decir, objetos que han sido protagonistas, de situaciones relacionadas con fenómenos paranormales o con magia negra. Aquí no tenemos, por ejemplo, una escultura de Frankenstein o como en el Museo de Cera o el Museo del Terror, en donde ves a, a, a un Drácula, a, a un hombre lobo, a un el estripador, que son objetos de terror, pero que no fueron protagonistas de alguna situación, ¿no? Entonces aquí vas a ver incluso una guitarra, una guitarra de palacho, quien al ver una guitarra va a pensar que está embrujada o que tuvo una historia paranormal, pues aquí se cuentan todas las historias, porque cuando alguien dice Museo Paranormal, ¿qué, ¿qué te viene a la mente? Quizás una ouija un duende, un, eh, una muñeca con el rostro diabólico, aquí hay objetos que no te imaginarías que pudieran estar acá, que tienen una historia paranormal y afortunadamente, y para orgullo de, ya no de los yucatecos, yo creo que para orgullo de todo México, este es el eh, museo único, una ocasión hicimos un conteo, han venido turistas de más de 45 países de todo el mundo, viene mucho turista extranjero, obviamente cuando vienen a visitar eh, Yucatán, pues van a las pirámides de, a, la, a la ruina de, de Chichen Itzá la pirámide, etcétera, y obviamente entre los atractivos, mucha gente extranjera incluso obviamente también nacional vienen y conocen nuestro museo Oye, hablando de los objetos estos embrujados, yo tengo una duda y quiero iniciar una investigación al respecto, sobre la ouija, ¿es verdad que funciona la ouija? ¿es verdad que si alguien pone los dedos ahí, el puntero se mueve? ¿tú ¿Has presenciado una sesión real? ¿Es real? Sí, mira, es, es muy difícil porque a veces hay mucha ignorancia en el tema. ¿Qué me refiero? Eh, hasta hace unos años, ahorita creo que ya no, eh, conseguías una Wicca hasta en una juguetería, en la sección de juguetes del súper, en las farmacias, era como cualquier cosa. Antes ¿no? había gente que pensaba que solamente iba, era ir a la. La, al súper, compras la, la Ouija, la sientas en tu casa y pones el cartón y ahora si vos a invocar a ver quién está acá, obviamente no es tan fácil, digo, ojalá fuera así de sencillo invocar un espíritu. Yo lo que sé, lo que he escuchado y lo que he aprendido es que una Ouija, para que funcione, se le tiene que hacer un pequeño ritual, hay un texto de invocación para que de entrada se active y se abra un portal y a raíz de esto, la forma en que te funciona es que tienes que llamar a un familiar o amigo que hayas conocido en vida. No funciona como a veces se ha popularizado en las películas, de que llega un grupo de amigos, se sientan y vamos a invocar a la Ouija. ¿Y quién está por aquí? Ah, está una persona que murió hace 60 años que no conocimos, ¿no? No pasa. así supuestamente tienes que invocar a espíritus que hayas conocido, ¿no? Entonces, realmente tiene su chiste, no es tan fácil. Una Ouija eh, desactivada pues es como un coche sin gasolina. Un coche sin gasolina jamás va a arrancar. Tienes que ponerle gasolina para que te lleve a algún lugar, lo mismo pasa con las Ouija, tienen que estar curadas o activadas para que pudieran funcionar. Y aún así, pues es muy difícil porque no siempre la primera vas a poder invocar o llamar a un espíritu. ¿Tú sí crees entonces que se puede utilizar una tabla Ouija para comunicarse con los espíritus? Con los conocimientos adecuados sí es probable que, que puedas lograr invocar a alguien. Muy bien. Eh, las posesiones, ¿te ha tocado...? ver alguna posesión o tener un caso de posesiones. ¿Qué opinas de las posesiones? ¿Son reales? ¿Los demonios se le meten a las personas? Son reales, ¿eh? Porque, mira, yo, yo yo no creí en esto cuando antes de empezar con el tema paranormal hace 19 años, yo pensaba que eran invenciones, incluso, incluso hay gente católica ahora sea, que dice, no, no existe el demonio, pero pues, el mismo Vaticano tiene una asociación internacional de exorcistas que en mucho tiempo estuvieron encabezadas por el difunto. Gabriel Amor, quien dice que hizo más de 10 mil exorcismos a lo largo de su carrera, sí existen este tipo de, de cosas que se hacen, obviamente también como todo no a veces las películas de Hollywood tienen a exagerar o a inventar cosas que son demasiado impactantes, que a veces no, no ocurren. Yo aquí en Yucatán he tenido oportunidad de presenciar varios, en el año 2005, por ejemplo, unos sacerdotes que hacían exorcismos en, en la ciudad de Valladolid, eh, y yo los contacté porque periodísticamente quería documentar esto, y créeme que hay ocasiones en donde la ficción a veces supera a la realidad sí se puede hacer esto. Y algo que también te comento, aquí en Yucatán pasa mucho, no sé si en otros estados de la República ocurre, yo supongo que también, hay otras iglesias no católicas y hay gente laica que también realiza exorcismos. Porque hay gente que de pronto una vez que subió una investigación de, de un exorcismo en, en el municipio de Teco, hubo que me decía, no, es que ese no es un exorcismo porque solamente los, los sacerdotes católicos del Vaticano lo pueden hacer. No, o sea, también hay gente que no es religiosa o que, o que no es sacerdote o nada, o que son de otras religiones y también está permitido. Y como una vez me dijo un sacerdote católico muy conocido acá, mira, porque a final de cuentas el chiste es hacer el bien y el chiste es sacar al demonio del cuerpo de una persona. Y si lo hace el papa o lo hace el vecino de aquí al lado, si a final de cuentas ayudas a la persona, lo principal es ayudar precisamente. Muy bien, entonces las posiciones sí son algo de temer, ¿no?, ¿Sabes a qué persona se le puede meter un demonio? ¿Hay algún indicador que a una persona se le pudiera meter el demonio? ¿Quién estaría en peligro? Pues mira, es muy interesante tu pregunta, mucha gente cree que por estereotipo solamente se le puede meter el demonio a los vándalos, a los malvivientes, a los narcotraficantes o a la gente que hace el mal, pero no, esto le puede ocurrir a cualquier persona, incluso a una persona que va todos los domingos a misa, puede ser víctima de una posesión demoníaca, de hecho, y un dato que siempre doy y que la gente puede comprobar, y la gente se sorprende cuando lo digo, la madre Teresa de Calcuta cuando vivía fue poseída por un demonio, entonces caramba, si una persona de la calidad religiosa de, de la madre Teresa de Calcuta pudo ser poseída, eh, pues imagínate que no le va a pasar a una persona normal, a una gente de a pie, ¿no? Entonces me ha tocado ver casos, leer casos en donde gente de bien presuntamente puede ser víctima de una posesión, no solamente alguien que se dedique a cosas negativas, no, este, el, el mal puede venirle a cualquier persona en cualquier momento, y lo importante también esto me lo pregunta mucho la gente, es descubrir si es realmente una posesión, si se trata de una enfermedad como paranoia o esquizofrenia, o si te están inventando solo por llamar la atención, hay formas muy prácticas y muy sencillas para comprobar si una persona realmente está poseída o solo te quiere ver la cara o puedes tener una, tener una enfermedad mental también, ¿no? definitivamente. Y, y ahorita que es eso, me acordé de, de un caso eh, aquí hace muchos años, hice una entrevista en el hospital psiquiátrico en donde me comentaba gente que trabajaba ahí, que había gente con paranoia o esquizofrenia internada allá, que les llegaron a hacer exorcismos. O sea, el hecho de que tú tengas esquizofrenia o una enfermedad mental no te hace inmune una posesión de muñeca. Porque muchas veces, alguien que está enfermo o que tiene síntomas de una posesión, ah seguramente tiene una enfermedad mental. Pero también han habido casos de gente que ya tiene una enfermedad mental que llega a ser poseída por el demonio. Mira, aquí Taiquempo habla sobre los videntes. ¿Has tenido algún caso de algún vidente en, en tu región? Pues mira, hay muchos y desgraciadamente como en todos lados hay muchos que son farsantes, que se dedican a cobrar nada más dinero o a estafar. Eh, todavía la semana pasada publiqué en, en el periódico de Peso donde colaboro desde hace varios años, un caso de un señor que me autorizó a decirlo, le bajaron 400 mil pesos un presunto vidente para que el espíritu, fíjate, o sea, el espíritu, el señor había, el vidente había contactado al alma en pena de, del papá de este señor que había fallecido y le dijo, oye, contacté a tu papá, me dice que quiere darte el número del premio mayor de la lotería para que ganes 10 millones de pesos. Has sufrido mucho en tu vida, pero te va a dar un premio de 10 millones de pesos. Y el señor, wow, sí, claro, ¿qué tengo que hacer? Como el señor ya había platicado que tenía, era, eh, era contratista, tiene una casa muy grande, tienes que vender inmediatamente tu casa esta misma semana, hay que quemar este dinero como ofrenda para que tu papá pueda eh, darte el premio mayor. Y esa es una prueba de, de humildad, que quemes el dinero. El señor, no lo vas a creer, acuerdo, eh, se puso de acuerdo con su esposa, su casa, su casa supuestamente estaba valorada en un millón de pesos, la remató en 400 mil pesos porque tenía que ser urgente esa misma semana y así como agarró el dinero, se fueron a este lugar, eh, le dijeron que iban a hacer una oración para quemar el dinero, les pidieron que cierren los ojos y que oren para quemar en un caldero el dinero. La señora, aún así, en su, era un poco incrédula, todavía tenía la, la duda, dice que logró abrir los ojos un momentito sin que se den cuenta estas dos personas y se dio cuenta que estaban quemando papel periódico, o sea, fajos de papel periódico cortados de manera de, como si fueran billetes, logró abrir los ojos y lo vio. Aún así, cuando se lo dice al, al marido, les piden que no, que cierren los ojos, ya que se quema todo, le digo, salgan, salgan, vean, vean las cenizas, esta acá. Cuando se los dicen, oiga señor, yo vi que usted no quemó el, el, el dinero, quemó papel periódico, ¿sabes qué le dijo el vidente, Olga? No, es el demonio que está tratando de que ustedes no crean, es el demonio que le quiere confundir para que ustedes desconfíen y no logren el premio de los 10 millones de pesos. Se lo creyeron. Les dieron largas y evidentemente el dinero nunca se quemó y el premio de lotería jamás cayó. Les dieron a la siguiente semana el premio, los números que iban a salir en la lotería, pero no le dijeron cuándo iba a salir. Les dieron largas, largas, largas hasta que el señor huyó, se fue de Mérida, se fue, otro, se fue al norte del país y el señor se quedó sin casa y se quedó sin 400 mil pesos. Ok, solo le robaron 400 mil pesos para hacerle caso a un supuesto evidente. Exactamente, y como estas historias, créeme, hombre yo, yo aquí en, el, en Mérida, en el museo, tengo un consultorio donde todos los días atiendo a 10, 15 personas que van a pedirme asesoría sobre algún fenómeno paranormal, sobre algún caso de brujería, y historias de terror te platican, pero no de terror porque hay un fantasma, sino historias donde... Les pidieron los soteristas 100 mil pesos, 200 mil pesos, que porque hay un muñeco, un dúo enterrado en el cementerio con tu foto y tu nombre, etcétera, y, y te vas a morir si no haces un ritual que vale 60 mil pesos. Cosas así increíbles, andas, fraudes que algunos muy bien elaborados, otros que dices no puede ser posible, ¿no? Imagínate, te platico brevemente uno que, que me dio mucha risa, ¿no? Un señor le dijeron en el humano. ¿Sabes qué? Este, hay un muñeco vudú enterrado en, en el cementerio, te están haciendo magia negra desde hace mucho tiempo. Es un muñeco que tiene como 50 años enterrado. Fueron, abrieron el, el lugar supuestamente, y ahí estaba una cajita con un muñeco que no sé, según el señor no se veía tan antiguo, con un papelito en donde decía: Tu hermana, y supuestamente ese, ese muñeco, supuestamente desde hacía 50 años lo habían enterrado. Desde hacía 50 años estaba sufriendo la maldición y había un papelito todo viejo rugado supuestamente de hace 50 años en donde decía, tu hermana Rubí es la que te está embrujando, te tiene envidia porque te va bien y tu propia hermana lo está haciendo y hay que hacer un ritual. Y de pronto el señor se queda a cuatro. Oye, me maestro, mi hermana tiene 34 años de edad y este papel se supone que está enterrado hace 50 años. ¿Cómo demonio Mi hermana ni había nacido y ya resulta que ella me está haciendo brujería. Y ahí les inventaron un cuento chino. No, pero es que el que te hizo el, el trabajo... Eh, hace 50 años, era un vidente muy poderoso, sabía que ibas a tener una hermana en el futuro que te iba a hacer mal, ¿qué te parece? No puede ser, entonces hay mucho charlatán que se dedica Terrible. a eso. oye, sí. en la, en la diferencia entre estos charlatanes de brujería de magia negra y la santería, ¿qué, ¿qué diferencia hay? ¿la santería es brujería? ¿qué es la santería? ¿tienes conocimiento sobre eso? Sí, mira, la santería es una religión como tal, es más seria definitivamente, es menos, es, es más complicado que ahí te quieran estafar o que te quieran robar porque hay muchos parámetros, muchas cosas en teoría prácticas. Yo siempre he dicho que es como todo, ¿no? Eh, eh, así como hay doctores buenos y hay doctores malos y hay arquitectos buenos hay arquitectos malos, hay restaurantes muy buenos y restaurantes muy malos. Pues igual en el ámbito esotérico, yo creo firmemente que la brujería sí existe, sí es real, y así como hay hechiceros que no dudo que sean buenos en su trabajo y que cobren lo justo, pues también hay estafadores y gente muy mala, ¿no? Entonces, si tú vas con un esoterista y tienes la mala experiencia de que te estafó, te robó y solo te bajó tu dinero y no te funcionó, pues te vas a quedar con el contexto de que todos son unos estafadores, ¿no? Entonces, yo creo que como en todas las profesiones, como en todos los trabajos, pues hay buenos y hay malos. Eh, mira, aquí me preguntan sobre el eh, Misnebalam. ¿si ¿sí puedes explicar qué es y si, si es, efectivamente está embrujado? Claro, este es un lugar, eh, le llaman el pueblo fantasma. Eh, yo lo investigué en el año 2006, 2007. En ese entonces, como, como siempre, como, así como me pasó con la Extrínica clínica peninsular y con el alien en el frente del parque, ¿no? Pues es una investigación, no ocurren situaciones paranormales muy fuertes allá. Pero en el 2009, 2008 más o menos, llegó Extranormal, o estaba en el primer año del programa Extranormal, llegaron, presentaron un reportaje y todo mundo se alucinó y todo mundo va a este lugar. Lo que sí es muy macabro porque pues, es un lugar abandonado, a intemperie, hay casitas abandonadas, casi derruidas, y tú vas a la medianoche o vas a, de entrada de noche para llegar, hay una vereda como de tres kilómetros para llegar, evidentemente te sugestionas desde el principio, y los guías o la gente que trabaja como guía, pues evidentemente te, te cuenta historias que sí, que aquí hubo un fantasma, aquí hubo esto, aquí hubo lo otro, pues para darle más emoción, pero realmente no está, en, a mi, en mi humilde opinión, no está ni siquiera entre los 100 lugares más embrujados de acá de Yucatán, pero tiene muchísima fama por lo mismo, por con el, el programa Extranormal. Oye, allá en, como en diferentes regiones de, de México y de Latinoamérica, pues hablan de diversas leyendas. Allá en media tienen muchas leyendas, muchos fenómenos sobrenaturales que son propios y que no se conocen en otras partes de México ni en Latinoamérica. Son muy, muy de esa región, como la Xtabay. ¿Qué es la Xtabay? Así es, tienes toda la razón, Oxlar, ¿no? aquí. Por eso es, eh, la península es un lugar muy rico en temas paranormales, porque. Independientemente, eh, independientemente de los casos paranormales clásicos de aparición de fantasmas o de brujería, acá hay un sinnúmero de leyendas mayas de terror, la Ixtabay eh, es una leyenda que menciona que es el fantasma o alma en pena de una mujer vengadora o que está molesta con los hombres y se le aparece a los hombres en el monte, los hombres principalmente que están tomados, que están ebrios ha perdido un poco de credibilidad muchas veces para la gente escéptica el hecho de que supuestamente solo se le aparece a los hombres ebrios, porque pues evidentemente un borrachito que de pronto antes de llegar a su casa llega a las 3 de la mañana y dice es que me secuestró el ishtabai o vi al ishtabai, pues evidentemente a lo mejor no le vas a creer sin embargo es una leyenda muy arraigada aquí donde dice que es una mujer de, de, de vestimenta de color blanco de cabello largo, muy guapa que está guardada en el árbol de ceiba, que hay un árbol muy popular que se llama el árbol de ceiba, es el árbol sagrado de, de los mayas y la gente del campo, la gente del monte, cuando está regresando a su lugar de origen, de pronto ve a la mujer, la mujer lo empieza a llamar, el hombre enamorado por la belleza de esta mujer se empieza a acercar y cuando éste se acerca, le, le clava espinos, le, lo, lo hiere en todo el cuerpo y hasta el día siguiente cuando despierta, porque se desmayan por lo general estas personas, entonces cuando llegan a su casa todos arañados, todos asustados, diciendo que se encontraron con la Ishtabaí. Ok, entonces, ¿la Estabay la no es la misma que tiene la cara de caballo? No, esa es parecida, hay una leyenda eh, parecida con la cara de caballo, es otra que, que es, de, es diferente, es un poco más similar con el caso de, de, los, alu, de, los, perdón, de, de los guayes, de los los grupos que se convierten en animales, así como hay los nahuales en otras partes de la República, pues aquí están los, los guayes. Pero sí, hay, hay muchos casos, ¿no? Eh, muchos casos de... De leyendas como los aluches, los guayes, las serpientes saladas. Aquí hay muchos, hay más de 3.000 cenotes. Eh, los cenotes igual tienen sus leyendas. O sea, hay mucha información que, bueno, eh, no terminaríamos si te explicara todos los casos que hay. Sin infinidad de, de leyendas. Aquí alguien me está diciendo, dile a tu invitado Jorge si puede decir po. ¿Por qué po? ¿Qué es po? ¿Po? Ajá. No sé ¿A qué se refiere? No sé no sé oh. qué, qué palabra, bueno, pues el Popolgu es el libro sagrado de los mayas, pero solo la palabra po, que yo sepa, no, no tiene algún significado, o, sea, o si lo tiene, que nos lo diga. Es como po, po, así, sí, po. Estoy viendo viendo el Popolgu es el libro sagrado de los mayas, pero hasta ahí. Bueno, entonces la que estaba ahí, ¿hay alguna leyenda de tu región que especialmente te cause escalofríos, que realmente sientas que es tenebrosa? Pues mira, una que le causa terror a la gente, y, y porque suena incluso inverosímil, la, la leyenda de los guayes, guay, en maya significa brujo. Entonces acá, por ejemplo, se dice que hay el guaychivo, el brujo que se convierte en chivo, el guaycot, el brujo que se convierte en pájaro, cot es pájaro. Está también el guaypec, el brujo que se convierte en perro, el mis, el, el, el, el brujo, pero no, no el brujo que se convierte en gato. Y así sucesivamente, en muchos municipios dicen que de pronto, si ves un perro enorme eh, en, en la puerta de tu casa, si tiene los ojos rojos, un medallón aquí en el, en, en el cuello, y lo ves extremada, o sea, más grande que un perro normal, dicen que es un guay, un brujo convertido en perro. Lo mismo pasa con los gatos, con algunos pájaros, con el, los chivos, por, por el guay chivo. Y pues según esto, según la, la leyenda aquí en, en, en la península de Yucatán, se dice que son antiguos hechiceros, que hacen un ritual de nueve pasos, da, tienen que dar nueve volteretas hacia atrás, que eh, tienen que aporrear un bastón que le llaman bastón de mando, y tienen que hacer serie de, de pactos con el demonio para transformarse, para convertirse en animal. Y esto, ¿con qué motivo lo hacen? Esto lo pregunta mu mucho la gente. Eh, cuando se convierten, no lo hacen con el afán, me voy a convertir en huaypec, en brujo eh, brujo perro, para espantar a la gente. ¿no? Ellos lo hacen, eh, antiguamente así se pensaba, para ir más rápido a un lugar a hacer un trabajo de magia negra. Por darte un ejemplo, en la época antigua, en el siglo pasado, si tú me decías, oye, eh, vamos a suponer que yo soy un, un, un brujo, yo soy un guaymís, el brujo que se convierte en gato. Oye, Jorge, quiero que le hagas una amarre de amor a, a, a mi novia o a una mujer que vive en tal lugar. Entonces, ¿yo qué hacía? Como en ese entonces la brujería tenía que tener físicamente algún objeto para que funcionara el amarre, yo me transformaba en guaymís, en gato, para que pudiera llegar a la casa de la novia o de la, de la mujer, entrar como gato y que nadie sospeche. Digo, si tú ves un gato en, en tu patio o en la calle, pues no dices nada. Entrar como gato, meterte entre las ventanas y dejar ahí lo que se tiene que hacer. O, por ejemplo, muchos se transformaron en, en, en huaychivo, supuestamente, porque antes no había tantos transportes como ahora. Y para trasladarte de un pueblo a otro para que el hechicero no llegara en el único camino y, y si es conocido, digan, ah, llegó el hechicero al pueblo, seguramente va a ser algo, pues se transformaban en cabra o en perro para que a través del monte, en atajos, lleguen al poblado, hagan el trabajo que tenían que hacer y se vayan y pasen desapercibidos. No es como los espías, ¿no?, que de pronto se tienen que disfrazar para pasar desapercibidos, ese es el motivo real por el cual los guayes se transformaban, no era propiamente para espantar na, ningún guay Ningún Waipéc o un brujo que se convierte en perro va a decir: Hoy oh, me voy a transformar en Waipéc para espantar a toda la gente de, de la colonia porque me caen mal. Pero entonces, si ¿sí existen esas personas que se transforman en animales, ¿tú crees que sea verdad o que solamente es una leyenda? Pues mira, ahorita es más difícil de creer, ¿por qué? Porque pasa un fenómeno que ha pasado con la gente antigua del campo. Esto antes que nada hay que recordar que lo de la historia de los guay es un oficio, o sea, el ser un guay antiguamente era conocido como un oficio. Entonces así como ahorita ya casi no hay gente que se dedica a componer ollas o gente que se dedica a lijar tijeras a, ellos que, a aquellos que pasaban en la calle debido a la modernidad, o el campo, antes muchísima gente trabajaba en el campo, en la cosecha, etcétera, con el paso, con la llegada de la modernidad, pues la gente de los pueblos, los adolescentes, pues quieren dedicarse a otras cosas, ya no van a la milpa, a la cosecha, des y se extinguen estos trabajos, de la misma forma, se ha extinguido este tipo de trabajo, porque según sé, hasta hace unos 100 años, era muy popular el ser guay, el ser hechicero, pero tienes que tener muchos años de conocimiento para estudiar, para aprender, y evidentemente tampoco era redictuable económicamente, o sea, no podías vivir de eso. ¿Qué pasó entonces? Que los descendientes de los white, los hijos, los nietos, pues dijeron, no, pues no me voy a dedicar 10 años a estudiar cómo transformarme en white, si a final de cuentas no voy a vivir de eso, ¿no? Entonces por eso mucha gente dejó de hacerlo, y se dice que ahorita, eh, hablando del año 2022, solo existen quizás menos de 10 brujos hechiceros que se, que se pueden convertir, gente ya de la tercera edad, que ya ni lo hacen por cuestiones de edad, cuando según un cálculo, un, un censo extraoficial, en 1970 se decía que había una asociación de hechiceros, hierbateros y guayes, que in, integraban 400 personas tan solo en Yucatán, en 1970. Había una asociación de guayes. Exactamente, 400 guayes, 400 personas que tenían la facultad de transformarse en animales. Uy, qué interesante eso, tú si sí lo crees entonces, si ¿Sí crees que alguien se pueda convertir en animal, o que se podía convertir en animal. Sí, de hecho, me ha tocado ver tantas cosas y situaciones tan sorprendentes que no dudas, dudaría ni por un momento que esto ocurra, evidentemente como en todos los casos, hay gente, hay esoteristas que te dicen, yo soy un yo me puedo convertir y es pura mentira, ¿no? Pero pues yo no dudo que eh, o sea como mucha gente dice no, yo no creo en lo que no han visto mis ojos ¿no? pero el hecho de que tú no veas algo no quiere decir que no lo hayas visto, no quiere decir que, que no exista o que no pudiera ser real Muy bien, oye dentro de tu museo también hay otra ha habido sucesos paranormales por lo que he visto, tienes una muñeca que es una, una réplica de Annabelle ¿cómo es que obtienes esta muñeca? ¿por qué la tienes en el museo? ¿y qué es lo que ocurre con ella? porque lo que noto es que, o lo que he sabido, es que ha tenido algunos sucesos paranormales esa muñeca dentro de tu museo, ¿no? Claro, yo, yo siempre he presumido, Oksa, que en el museo tenemos puros objetos reales que han sido protagonistas de fenómenos paranormales. Y una vez uno me dijo, ¿cómo va a ser real esa muñeca Annabelle que tienes? Que la real está en el Museo del Ocultismo, ¿no? Obviamente, evidentemente, la muñeca real Annabelle está en el Museo del Ocultismo en Estados Unidos, y la muñeca que sale en las películas, pues es otra pues estará en los estudios ahí, bien guardada. Yo la tengo, ¿por qué? Porque resulta que hace cinco años más o menos, cuando estaba de moda, eso su las películas del conjuro un fanático del tema del conjuro de anabel etcétera mandó a hacer con un artista yucateco, con un artesano, una muñeca, de hecho le llamamos la anabel yucateca, porque si te das cuenta, como que cabezón, algo que, que nos caracteriza a nosotros, los yucatecos, si la comparas no es 100% idéntica ni, ni real él la mandó a hacer porque era fanático, uno de sus amigos le dijo vamos a hacer un conjuro, un ritual de magia negra para que se mueva, el muchacho no lo creyó pensó que solamente lo estaba vacilando hicieron algo supuestamente para que se moviera, yo no sé si el muchacho se sugestionó o fue real el hechizo que le hicieron, el caso que dice el muchacho que vio que se mueva la muñeca que se mueva la mano, le dio tanto miedo que la quiso tirar, él ya sabía que existía el museo paranormal y, y me la donó, a pesar de que le costó en ese entonces me dice 3.500 pesos, que es una muñeca grande y hecha eh, de, de forma artesanal, no es que hayan tiendas en donde se vendan, pues a pesar de lo que le costó me la donó y es un primer síntoma, no cuando alguien va y te está donando algo como que es uno de los motivos por el cual te hace pensar que es una historia real ahora porque si alguien llega y me dice, oye mira tengo este objeto embrujado, o dame 10.000 pesos por él, pues ya se presta que a lo mejor solamente quieran lucrar o están inventando, el caso que me la entrega por un año o dos años pasó sin pena ni gloria la muñeca, La exhibíamos, contamos la historia de por qué está ahí con nosotros. Una vez uno de nuestros guías, a Néstor, si ¿sí te acuerdas de, de Néstor? Eh, cuando estábamos limpiando el, la sala para, para, hacer una, para abrir la nueva temporada, dice que, que le estaba agarrando la mano, de pronto sí, sintió que la mano de la muñeca le apretó, y él que es a veces muy escéptico, dice el cura que sintió como le apretó, no pasó nada relevante y a los dos años la gente que iba al museo y se tomaba fotos con la muñeca, de pronto ya sabes que cuando te tomas una selfie o una foto en un lugar, pues te tomas dos para ir a lo seguro, ¿no? para que salgan bien las fotos, con diferencia de dos, tres segundos. Y mucha gente me empezó a mandar fotos y me decía, oye Jorge, anoche fui a tu museo y mira, me tomé una foto con Anabel y en esta primera foto, vela, se ve con los ojos como que cerrados y la boca abierta. Y en la otra, dos segundos después, se ve la boca como que más cerrada y los ojos como que diferentes, o pues sus facciones decía que se veían como que molesta, luego como triste, luego como alegre, medio raro, ¿no? Y eso la misma gente nos lo iba informando. Hasta ahí quedó todo. Justo hace un año, a mediados de febrero del 2021, es cuando se empezó a servir a esta muñeca, porque hubo gente que empezó a decir que veía que se movía, y en un, un domingo, amaneciendo para, para el lunes, cuando llegamos el lunes al museo, vemos que la muñeca estaba en el piso, Checo las cámaras de seguridad y ahí pues, es una evidencia pues, clara donde se ve que a las 2.58 de la mañana, casi a las 3 de la mañana, la muñeca estando bien sentada en una repisa donde está, se va moviendo hacia un lado, luego se va hacia adelante y cae al piso. Eso lo hizo por tres noches seguidas, a pesar de que la muñeca estaba perfectamente bien colocada. Digo, por años estaba ahí, nunca se caía, no hay ráfagas de viento en ese lugar, no hay ventanas, o sea, no hay una explicación lógica. Está la cámara de seguridad que afortunadamente lo grabó y a partir de ese momento pues empieza a ser viral porque pues mucha gente se impactó de ver la, el video, no No es lo mismo que te platiquen una historia a ver una cámara de seguridad no donde tú una evidencia. A raíz de eso han pasado dos, tres cosas diferentes con esta muñeca, gente de otros lados me ha entrevistado para hablar sobre ella y bueno, ya le llaman popularmente la Annabelle Yucateca. Y se, se ha movido. ¿Ha habido otras ocasiones que las cámaras de seguridad de tu museo capten que algún objeto se mueva solo? Sí, sí, definitivamente. Tenemos un muñeco de, Dragon, de, de, de Dragon, Dragon Ball que de pronto estaba sentado en un lugar, se mueve hacia adelante y se cae. Muñecos que supuestamente no tienen batería, comprobos, no tienen batería y de pronto se empiezan a mover. Y varias cosas han pasado a lo largo de todo este tiempo. Muchas veces, la verdad, yo no lo subo a, a redes sociales por dos motivos. Uno, como yo doy conferencias presenciales, bueno, antes de la pandemia dábamos conferencias de la gira paranormal, evidentemente tengo que separar material, material interesante para presentar en exclusiva, porque si yo todo lo subía a redes sociales, cuando hago una conferencia presencial, los que me siguen fijo van a ver que todo lo que presente en vivo, pues yo ya lo, yo ya lo, este, ya lo presenté en redes sociales. Entonces tengo muchos videos que no he subido y aparte yo siempre he dicho que si empiezas a subir muy seguido las situaciones paranormales que hay en el museo pues se va a prestar a que la gente diga ah, no, seguramente lo está inventando, porque así como otros inventan eh, para darle fama a su museo porque nunca falta el desértico, ¿eh? cuando he subido ocasionalmente videos donde se mueven cosas del museo ah, seguramente lo está inventando para que vaya más gente al museo, ¿no? como es un negocio también el lugar, pues nunca falta el igual, quizás ah, seguramente lo está inventando para que, para que vaya más gente entonces pues trato de, de no de no subirlo a cada rato, ¿no? y además una vez igual chuscamente dije, bueno, caramba si, si hasta en una tienda de piñatas pueden haber fenómenos paranormales todos los días, ¿qué no va a pasar en un museo paranormal? ¿no? O sea, ¿de qué me juzgas? De qué? ¿Qué casualidad? Porque si me dicen, ¿qué casualidad que en tu museo se movió? Pues si es un museo paranormal, digo, en una tienda de piñatas pasa lo mismo, ¿por qué no en un museo? Sí, ¿verdad? De, la, de la tienda de piñatas ya salió un niño fantasma, una, una niña fantasma, alguien que lo arrastra, un demonio, otro demonio, o sea, han pasado infinidad de de monstruosidades en una tienda de piñatas que no pasen en el museo paranormal, ¿verdad? Y, y la nueva temporada que no ha salido, creo que una un alienígena, solo eso falta que salga un extraterrestre también. Solo falta que salga un extraterrestre y, y yo creo que sí lo vamos a tener, ¿eh? Porque cada vez se exigen más, la gente pide más y entonces tiene que sacar nuevos monstruos para, para que su historia siga siendo vigente, pero... Esos, los sucesos paranormales no son así como la tienda de Mario, ¿verdad? No, claro que no, claro que no, y, y hay muchas, eh, en su momento cuando salió el, el, el caso, yo digo, lo digo abiertamente, yo nunca viajé, nunca estuve en el lugar de los hechos como tú atinadamente hiciste, pero desde que vi el primer video, que supuestamente hubieron como 5 o 6 evidencias, con mi experiencia personal, con todo lo que he vivido y he visto en las investigaciones, Hubieron varias cosas que yo pienso que no fueron reales, que fueron ficticias. Y di mi opinión muy personal, independientemente de los quienes en el principio pensaban que sea real. Yo dije, pues no creo que sea real porque pues, pasa esto, esto y lo otro, ¿no? Yo, respetuosamente, como siempre lo he hecho, di mi punto de vista, porque muchos decían, no, es que viaja para, para que tú lo vivas y lo sientas y todo. Digo, hay gente que, que sí tiene la posibilidad, en, en, en tu caso, ¿no? Que estuviste por ahí, que en carne propia y viste las situaciones que aparentemente pasaba, ¿no? Pero hay casos que a veces no es necesario, ¿no? A veces me mandan una foto una de las famosas teleplastías o teleplastillas que, que salen en una pared o algo que me hablan de otra ciudad. Oye, mira que se plasmó mi, en mi, en mi pared, un rostro como de un demonio. Yo les digo ¿no sabes qué? Pues eso es algo común, no es un fenómeno paranormal. Y me dice, de todos ven a verlo para que veas que no es mentira Sí, se ve acá. Sí, sí, pero no es un fantasma, les digo. Sí, pero date una vuelta aquí solo para que lo veas, aunque no sea real que lo ¿no ven. O sea, como si tuviéramos tiempo a veces de nada más ir allá a ver algo que ya sabes que, que no es real. El tiempo es lo que nos hace falta muchas veces. Oye, también la gente estaba preguntando sobre Alberto del Arco. ¿Qué opina o, opinas de él? Mira, él es una persona que, que vive a su manera el, el tema paranormal. Yo me acuerdo que cuando él se salió de Extranormal, en su momento llegó a, Él era el protagonista de muchas cosas que de pronto decían en los programas de Extranormal que se movía y que lo atacaban una vez que se tiró al piso o cosas así. En su momento, cuando él salió del programa, eh, amablemente me contactó para ir al museo, creo que fue en el año, creo que fue en el año 2016, en el primer año del museo, me contactó, eh, me dijo que quería conocer el museo, lo recibimos, de hecho recibió una que otra crítica por allá de, oye, ¿por qué recibes un farsante? Es un mentiroso. Digo, el museo está abierto a todo el público, si alguien va y quiere conocer, ¿quién soy yo para decirle? No, no puedes venir, te cierro la entrada, ¿no? Solo a Carlos Trejo ya me de cerraría la entrada, ¿no? Pero pues Alberto que yo no lo conocía en persona, se portó amable, fue, conoció el, el museo, escuchó las historias, eh, subió algunas historias a, a sus redes sociales. En ese entonces no tenía todavía el boom como que tiene ahorita en YouTube, todavía está, estaba empezando yo a YouTube, porque él comenta que cuando estaba en Exanormal, pues descuidó su, su canal. Lo llevamos a una investigación en, en Tichocó, en el cementerio de Tichocó, donde está el niño brujo, si recuerdas esa, esa historia que vi, venimos a ver acá, él en su momento lo llevé a ese lugar, le llamó mucho la atención, con su estilo hizo un reportaje, él entró solo y me pidió, ¿sabes qué, Jorge? Yo quiero entrar solo, quiero vivir la experiencia solo. Entró, de hecho, le llamó al portal del inframundo al cementerio de Tichocó, así lo pueden checar en redes sociales. Sí, se sugestionó y, y, y escuchó ruidos y esto y lo otro, pero él lo vive a su manera, independientemente si fue invento de él o, o se sugestiona o no, así lo publicó. Con el paso de los semanas, los meses, los años, creció enormemente su canal a raíz de las exploraciones urbanas que se saca y, y que si le pasa esto, se le pasa lo otro, pero pues, bueno, cada, así como tengo mi opinión de los exploradores urbanos, cada quien pues en su derecho de hacer lo que quiera. Y yo sí te, te puedo comentar que en tres, cuatro ocasiones he tenido oportunidad de platicar con él, lo he contactado, me ha contactado inmediatamente, él no ha perdido el piso, al menos es amable, eh, ha, ha hablado conmigo, ya hace poco antes de la pandemia quedó de que quería venir a conocer, a, a ver cómo estaba el museo nuevamente, porque con él vino la más pequeño el museo, pero pues esa es la situación que a él le gusta el tipo de exploración urbanas, tipo de dramatizar todo, exagerar todo, pero pues, pues tiene un montón de seguidores, ¿no? Y si hay gente que le gusta eso, pues los que sigan con eso. Muy bien, Jorge, eh, tendrás algún lugar sí. especial a donde quisieras hacer una investigación paranormal, tienes eh, ten, quisieras ir a algún lugar en específico en el mundo? Pues mira, eh, hace Dos años iba a viajar, pues desgraciadamente entonces que la pandemia nos, per, nos vino a perjudicar en muchos aspectos. Quería conocer el Museo del Ocultismo de los Warren, allá en Monroe Connecticut. Tuve oportunidad de hablar con la, con la familia de, del rey Warren, a raíz de que cuando me contrataron para ser portavoz oficial de la película Annabelle 3 cuando surgió, surgió en 2019, eh, platiqué con familiares y quedamos desde que iba yo a viajar, porque me encantaría conocer ese lugar, que obviamente es como, como la meca del tema paranormal o el Vaticano para los católicos, ¿no? O sea, conocer un lugar que independientemente del origen de los objetos, pues el estar ahí, el ver, más allá de la muñeca Ana, ver todos los objetos que, que mencionan que tienen, pues yo creo que es uno de los lugares que quedó, es una asignatura pendiente, y a ver si a fines de este año eh, hago el viaje para, para conocer este lugar, que por cierto, según supe, querían trasladar el Museo del Ocultismo a Nueva York, a un lugar mucho más público, eh, de mejor acceso para la gente, porque tengo entendido que el lugar donde está ahorita Morro, Connecticut, es muy difícil llegar, es, muy, es como si fuera ahorita una comisaría de un pueblito, es muy complicado, y pues es, eh, quieren que, que sea, que de una manera masiva el público, incluso de Estados Unidos, pueda conocerlo. Entonces ahorita está, ¿sí está abierto al público ese museo? Es, está cerrado, fíjate que desde antes que, que fallezca el rey Warren, tengo entendido que ya lo habían cerrado, lo querían remodelar, eh, falleció Lorraine Warren y ya no lo abrieron, vino la pandemia, permaneció cerrado, a pesar de que ahorita pues obviamente con, ya llevamos dos años de pandemia ¿no? pero pues muchos, la actividad económica ya se abrió en prácticamente todo el mundo, a pesar de eso nunca lo volvieron a abrir, ya tiene creo que cuatro años cerrado prácticamente, y es algo muy lamentable ¿no? pero tengo entendido según fuentes familiares eh, de allí, que no hay quien lo atienda o sea, falleció Ed Warren en el 2006 eh, falleció Lorraine eh, hace pocos años, y pues ya la, la, la esposa Judy está dedicada a otra cosa, eh, el, el yerno que es el que aparentemente heredó todo esto pues está dedicado a, a otras situaciones relacionadas con las películas eh, el hijo de Judy que viene siendo el nieto de, de los Warren, está dedicado también, siempre en el tema paranormal, pero viajando por todo el mundo, entonces realmente no hay quien atienda este tipo de cosas, no hay que lamentar y que triste ¿no? que toda la colección de objetos que fue en la vida de Eddie Ray Warren, pues estén ahorita arrumbados y abandonados muy bien, Jorge. ¿Qué, espera, ¿Qué esperamos más de Jorge Moreno? ¿Qué planes tienes a futuro? ¿A dónde te va a llevar este tema del, para, de lo paranormal y de tu profesionalización como investigador? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué piensas hacer? Pues mira, ya son 19 años dedicado en esto. Hoy te puedo decir que me visualizo dentro de 20 años, dentro de 40 años, eh, viejito en una silla de ruedas ahí en, en el museo, platicándole a todo el mundo los, las, las vivencias de mis anécdotas paranormales, etcétera, ¿no? Yo pienso seguir dedicado a esto, es algo que me apasiona, es algo que me gusta, es algo que, pues vivo de esto, ¿no? Evidentemente eh, es, un, es un negocio, vivo de esto, porque, digo, como dicen por ahí popularmente, el payaso no solo vive de aplausos, entonces eso no es un hobby, es un trabajo también que me genera ingresos, entonces... Yo me visualizo con pues, el museo creciendo. Ahorita estamos construyendo en la parte de atrás del museo. Eh, se van a ampliar dos salas. Aquí tenemos seis salas. Van a ser ocho salas de, dentro de un par de meses. Eh, posiblemente en un futuro, si ya me lo han preguntado, Jorge, en seis años ya recopilaste 500 objetos. ¿Y qué va a pasar cuando tengas mil objetos o 1500? Pues habrá que hacer un segundo o un tercer piso en el museo. ¿no? Entonces, independientemente de, de si el físico me, me, me aguanta para seguir viajando o haciendo investigaciones, pues, independientemente de esto, me gustaría seguir haciendo conferencias, seguir... de manera en formato impreso, o sea, nueve libros, y aparte que ya con la modernidad también los, los venden en formato digital, los nueve libros impresos, quiero seguir escribiendo, tengo dos por sacar este año, y pues me visualizo así, dedicado de lleno al Museo Paranormal, a mis investigaciones, con muchos casos más, y quizás terminar como el, el psicólogo Jiménez Del Oso, ¿no? Que era los sesenta y tantos años dedicado, toda una vida dedicado al tema paranormal, y falleció cuando le dio una enfermedad, ejerciendo su labor como investigador paranormal. Entonces, tu vida la, la piensas completamente sobre este fenómeno y la vas a seguir. ¿Tu hijo le has inculcado este camino? ¿Crees que siga tu camino o, o tiene interés en él? Pues mira, afortunadamente él le encanta, le fascina el tema. Mi hijo se llama Neymar, tiene siete años, casi ocho años. Tú lo conoces muy bien, Osla, cuando has venido por acá, no sé si recuerdas cuando fuimos a Isamal, estaba en al pendiente haciendo sus investigaciones a su manera propia de un niño de 6, 7 años. Al día de hoy te puedo decir que le apasiona mucho el tema, le encanta acompañarme una vez a la semana cuando no tiene clases al, al museo. Hoy te puedo decir que a lo mejor el día de mañana se va a dedicar a eso, él dice que quiere ser investigador. Yo estoy consciente de que así como yo de niño mi sueño era ser arquitecto o ingeniero y de un giro inesperado me en mi vida, estoy plenamente consciente que a lo mejor dentro de uno, dos o cinco años a lo mejor mi hijo quiere ser bombero o quiere ser doctor o quiere otra cosa yo estoy completamente consciente, no le voy a inculcar ni obligar nunca a que haga algo, o sea que siga mis pasos así como mi papá nunca me, mi papá era contador público, mi papá jamás me presionó ni me obligó a ser contador, entonces si mi hijo sigue mis pasos excelente y si no, pues no no hay ningún problema, ya, ya veremos cómo hacerle de hecho a lo mejor ya está termina con la con la carrera de mi esposa, mi esposa es psicóloga y, y a lo mejor el día de mañana mi hijo se convierte en un psicólogo puede ser, mira dos preguntas más, dice Juan Carlos ¿por qué Neymar? mira, la pregunta del millón todo el mundo piensa que es por el futbolista de hecho, cuando, cuando Neymar nació, estaba en su apogeo el futbolista Neymar acaba de pasar al Barcelona a mí me encanta el fútbol no lo practico pero sigo viendo partidos etcétera, soy fanático de del Barcelona, y casualmente el año en que nació mi hijo fue cuando Neymar fue muy sonado que fue a jugar al Barcelona y todo el mundo decía, ah, no, seguramente porque fue por el fútbol, sin embargo eh, el detalle es que cuando estaba embarazada mi esposa, estábamos buscando un nombre para, para nuestro hijo, mi esposa es de Cozumel, Quintana Roo, de la isla de Cozumel, entonces que estábamos buscando opciones de nombres y todo, cuando mencioné, no sé si de broma o qué, o de opción dijimos Neymar resulta que Neymar es un nombre portugués ya que bueno, el, el futbolista es brasileño Signifi Neymar significa que viene del mar y tomando en cuenta que ella pues, es de la isla de Cozumel, le gustó el significado del nombre, es el que viene del, del mar y por eso le pusimos ese nombre, no entonces aunque muchos piensan ah, es por el futbolista, realmente es por el significado del de nombre, y además a, a mi esposa pues, no le gusta propiamente el fútbol, así que si fuera por el fútbol, créeme que, solo por el fútbol, créeme que no lo hubiera aceptado <risa> entonces es que viene del mar, Neymar exactamente muy bien, y otra que han estado preguntando mucho, que cómo se quita la mala energía que te mandan los demás. Pues mira, algo que he aprendido en toda esta labor, yo cuando empecé hace 19 años pues evidentemente era solo en el tema paranormal pero cuando iba a una casa supuestamente encantada, de fantas había fantasmas resulta que había muñecos de vudú, sal, etcétera, y casi casi a fuerza tuve que aprender sobre malas vibras, energías salaciones, embrujos, en etcétera. Algo que me he dado cuenta es que la brujería y las malas vibras son muy contagiosas en cualquier lado se carga cuando uno tiene un embrujo, no necesariamente te lo hace a propósito tu vecino por un pleito, un problema o algo. A veces está en la calle o pues vas al cine, te sientas junto a alguien que no hablas porque no lo conoces y esa persona tiene una mala vibra, tiene una salación, te contagia un poquito de esto. ¿Cómo se quita ahí...? cuarzos personalizados, cuarzos que se llaman antiestrés, que te quitan la mala vibra, hay amuletos de protección, el árbol de la vida ritualizado, por ejemplo, hay muchos, de hecho en el museo tenemos una tienda, la gente constantemente nos pide amuletos de protección, amuletos para atraer la suerte, el dinero, etcétera, dicen que les han funcionado porque están ritualizados, y pues la gente que crea en esto y que le gusta, pues con mucho gusto eh, se los entregamos, los vendemos ya sea en la tienda o con envíos a, a todo el país por paquetería entonces haces envíos también, si pueden ir a tu museo, y también eh, pues bueno, ya para despedirnos, eh, tenías un podcast, ¿no? ¿Qué más estás haciendo? Así es, tenemos un podcast que hace poco terminó la primera temporada, hicimos ocho capítulos en donde hablo sobre mis experiencias paranormales, en los últimos capítulos entrevisté a gente que ha sido protagonista de, de, estos, de estos temas, posiblemente el otro mes abra ya la, la segunda temporada, pues ando muy ocupado, por esa vez ni chance de viajar ni nada, ¿no? Porque fíjate, tengo que Preparar la revista Misterios, eh, soy el director de la revista Misterios, le edición una empresa que, que sale cada mes, eh, aparte tengo que administrar el museo, o sea, yo no doy los recorridos, pero evidentemente como cualquier negocio tiene que estar pendiente, doy un promedio de 10 a 15 consultas presenciales en mi oficina, o sea, también lleva tiempo, el administrar y checar la tienda de duendes, tengo una tienda de duendes, la tienda de los amuletos, la sección diaria que tengo en el periódico de pesos desde hace ocho años tengo una sección diaria eh, de manera ininterrumpida ha salido la sección Enigmas en las ediciones de, de, de Yucatán y mm -hmm. Quintana Roo. Entonces, entre todo esto, el subir videos a redes sociales, a YouTube, al Facebook, eh, ir a investigaciones locales y ir aquí, ir allá, pues obviamente, pues, me gustaría que el día tuviera 50 horas para, para hacer nuevos proyectos, ¿no? Los libros que he publicado, claro, y ahorita no estoy haciendo conferencias, a lo mejor a, a mediados de año ya reanudo la gira paranormal, entonces entre todas estas actividades, evidentemente pues ya no da tiempo para nada y le el museo cada dos meses abre una nueva temporada, que significa que traigo en exhibición objetos nuevos de mis más recientes investigaciones de hecho, en mayo que es el aniversario 7, el séptimo aniversario del, del museo, voy a exhibir objetos traídos de África objetos relacionados con magia negra y un sinnúmero más de, de sorpresas para todo el público ¿Qué vas a hacer de... ¿Vas a hacer una fiesta? Digo, para ir en mayo. Claro, claro, estás invitado, vamos a ver qué evento especial hacemos, evidentemente en estos dos años la pandemia nos truncó muchos planes, ya ves que tuvimos que cerrar el museo siete meses prácticamente debido a la pandemia, sin embargo hace poco más de un año, en cuando el gobierno del estado permitió la apertura de, de museos, pues ya abrimos, ¿no? Ya ten, eh, solamente estuvimos siete meses cerrados, ya hace un año y pico que, que, que abrimos nuevamente, y pues en la medida de lo posible, trataremos de hacer un evento masivo, si ya lo de la pandemia ya eh, baja un poco, pues para que ya todo el público pueda participar. Bueno, por si haces algo, eh, haces algún evento, pues a ver si está aquí mi novia y la llevo a que conozca el museo, porque a ella le interesan muchos estos temas, y desde que conocí el museo pensé en llevarla para que lo conozca, y pues bueno, qué mejor que va a ser aniversario, y que vas a hacer fiesta, y que eres un excelentísimo anfitrión y mejor amigo. Te agradezco, Jorge, que nos hayas acompañado esta noche con tus historias, con la historia de vida que tienes sobre los fenómenos paranormales. Obviamente nos faltaron muchos temas por abordar. Espero que en otra ocasión eh, nos puedas eh, dedicar más tiempo. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿A qué hora, dónde, cómo, cuándo? Todo lo que tenga que ver contigo, por favor, para que la gente te siga. Claro, claro, en redes sociales eh, tengo el canal de YouTube que se llama Jorge Moreno Misterios. En Facebook estoy como Jorge Moreno Paranormal. Instagram Jorge Moreno MX. Eh, y físicamente pues me ven en el museo, mi oficina está en el museo Paranormal. El museo abre de lunes a domingo. Yo estoy ahí de lunes a sábado eh, dando consultas o saludando a la gente. Hay gente que a veces va al museo. Yo no doy los recorridos, no doy los recorridos por cuestiones de tiempo. Tengo guías que van contando las historias, pero mi oficina está ahí, si el, el que quiera saludarme, el que quiera tomarse una fotografía, obviamente sin ningún costo adicional, eh, le comentan los días, oye, quiero saludar a Jorge, yo quiero platicar con él un rato, yo con mucho gusto salgo, platicamos, y pues ya sabe, la gente que, que es acá de Yucatán, pueden venir cualquier día, y la gente que nos está viendo ahorita el, eh, a nivel nacional o internacional, el día que visiten Yucatán, el día que vengan de turistas a conocer los atractivos de, de nuestro estado, pues la visita obligada es, creas o no, en el tema paranormal, la visita obligada es el Museo Paranormal de Yucatán. Ahí estás también presente mucho en Facebook, también veo que eh, como, como publicas cosas de los fenómenos paranormales que salen recientemente. Entonces, Jorge está muy actualizado del tema y es un profesional, la verdad, de, la, de las personas que yo conozco que hablan de estos temas. A Jorge le dije que él era un verdadero investigador paranormal lo respeto mucho, y su trabajo y su labor ha sido súper honesta, entonces me, me alegro mucho de, de haberte conocido, Jorge, y de que nos brindes también tus palabras. Claro, y, y obviamente también quiero decir algo antes de terminar la transmisión, este, yo antes hasta antes del 2009, del 2010, yo te seguía en redes sociales, no tenía el gusto de, de, de conocerte, pero en una ocasión, recuerdo que Oxlack me contactó para pedirme la investigación del alien del fascinamiento del parque, quería publicar y desmentir el, el caso, eh, le mandé, a pesar de que ya me había estafado Carlos Trejo y lo que había sucedido, yo, confiando en la buena fe de, de Oxlack, sin pedirle nada a cambio, decirle, oye, pero pones mi crédito, oye, pero por favor, pon ahí Jorge Moreno, yo no dije nada, yo le mandé el, el, el video de mi investigación para que él desmintiera el caso, porque digo, mientras más gente publique que esa era una farsa, pues por mí mejor, el caso que se lo mandé y para mi gran sorpresa y más mi, mi gran gusto, ahí me di cuenta que es una persona derecha y honesta, publicó mi investigación, en todo momento mencionó Jorge Moreno, sobre toda la investigación, respetó mis logotipos, eh, me mandó un saludo ahí en, en el video, me acuerdo que mi cuñado Gustavo, que es seguidor tuyo, mi, mi cuñado es de la isla de Cozumel, fue el primero que me mandó un mensaje, oye Jorge, saliste en un video de Oxlack y te mandó un saludo alucinado, yo en serio, y fue cuando lo chequé porque no me había dicho que iba a salir, y ahí me di cuenta que eres una gran persona Oxlack, que al menos respetas el trabajo de los demás, le das el crédito que se merece, y bueno, afortunadamente, años después, tuve la fortuna de conocerte en persona, y, es, y has estado en dos o tres ocasiones aquí en Mérida, hemos convivido, cuando viniste para un aniversario del museo, cinco días estuviste aquí, ahí estuvimos conviviendo, yendo investigaciones, y a otros lugares, y ahí me di cuenta que, que eres un gran investigador, pero como persona, eres mejor. no oh, Gracias, mi hermano Jorge. Gracias a todos también por acompañarnos esta noche, espero les haya agradado. Eh, vamos a seguir teniendo estas transmisiones, vamos a tener más invitados a Jorge, seguramente lo tendremos en más ocasiones, eh, hablando sobre temas específicos, hoy lo conocimos más a fondo, más en su historia, y seguramente va a ser parte de estas transmisiones más adelante. Gracias Jorge, gracias a toda la gente que me estuvo viendo le mando un abrazo a toda la gente de YouNow, a la gente de TikTok, a la gente de Facebook a la de YouTube, a la de Twitch gracias, nos vemos el día de mañana, eh, espero que descansen y eso es todo, gracias Jorge, hasta luego Hasta pronto